Estás entrando a Larquemo Larquemo Larquemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo Buenas noches Bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más, el día de hoy es miércoles creo, miércoles ya 30, el último día del mes de junio, por fin se ha terminado este mes con diversas noticias. Eh, empezamos julio que seguramente pues nos traerá otras sorpresas en este junio, no puedo recordar todas las noticias que hubo, pero seguramente fueron muchas que nos impactaron y julio pues seguramente vendrá con más recuerdo este junio pues lo sucedido con eh, la masacre en Texas con este chico que terriblemente desvivió a muchos niños en una escuela en Estados Unidos también tenemos eh, otro caso similar ocurrido igualmente en Estados Unidos. Tenemos también, pues, lo sucedido con el tema de Devani. Eh, es el segundo mes que se tiene información sobre Devani. Sin embargo, durante todo este mes, pues, se ha ido debilitando la, la historia, el auge de la noticia ya no hay conspiraciones, ya no hay nueva, nueva información, ya no hay nuevas evidencias, ni supuestas evidencias, ya se aclaró lo del supuesto jaguar. Todo lo del caso de Ebani parece que está terminando ya solamente alargaron la historia con esto de la exhumación que el día de hoy gracias Leticia, gracias Leticia por esos 20 pesotes que es la primera super chat de la noche gracias a toda la gente que me está acompañando en Youtube, en Facebook y en todas mis redes sociales, gracias por los super chats, son importantísimos para que estas transmisiones sigan todas las noches, los super chats son importantísimos y los eh, las estrellitas en Facebook, las compartidas y todo lo que puedan hacer por las transmisiones es importantísimo para que yo pueda estar todas las noches aquí con ustedes. Así que gracias, gracias a todos los que están aquí, me apoyan como Leticia Altamirani que me manda un super chat de 20 pesos. Discúlpenme también, pues la, la facha que traigo hoy, ¿no? Ya el, el, el cabello completamente... Despeinado, ya, ya, ya me creció, no estoy cuidado, estoy eh, desarreglado, no me he bañado, estoy en, en este momento difícil que ya les había comentado, pero pues poco a poco me empezaré a, a levantarme, a estar mejor, conforme esté mejor mi mamá, pues seguramente yo también estaré mejor, entonces yo creo que ya este fin de semana me voy a dar un corte de cabello, eh, me salieron granos en la cara, mm, estoy mugroso, no me he depilado, digo, no me he, <ríe> no me he rasurado, digo, cuál depilado <ríe> no me he rasurado y no me he cambiado. Así que disculpen la facha. Ya 30, 30 de junio se termina este mes. Les repito, el día de hoy, gracias a Taicy Rod por un peso. Sí, Tyson Rod, un peso. Tú échale de a peso, de a peso, Taisi Rod. Te mando un abrazote. Gracias, Taisi, Bienvenida, buenas noches. Depílese, pues, dice Abraham Cruz. También me voy a tener que depilar, también. Voy a tener que dar una arregladita, ya que esté mejor emocionalmente. Me voy a dar una arregladita de todo a todo. Eh, ¿Eres de Monterrey, Oxlack? No. ¿Acaso hablo como norteño? sí. En realidad siempre me dicen que hablo como chilango, entonces, pues no, no, no me salen lo, lo norteño de ninguna parte, no, no soy de Monterrey. Ox si estás en tus jugos, exactamente, en mis jugos estoy. Eh, mi manicura, eso sí, las uñas sí me las corto. ¿Quieren ver mis uñas? No es grosería, no es grosería. Estoy enseñándoles mis uñas, pues. Sí, bueno, yo me acuerdo que en la primaria o en la secundaria, si decían, a ver tus uñas, y si tú hacías así, es que eras niña, es que eras, este... No, no voy a decir los apodos, sobrenombres y adjetivos que le dan a la gente que le gustan las personas de su mismo sexo, pero si hacías así, si enseñaba las uñas así o así, es que eras, eras gay. Es que no sé por qué... Decir gay sería algo malo, ¿no? Decir gay es normal, ¿no? Supongo. No sé por qué nos cuesta trabajo decir cosas sobre gays o decir gay. Pues si es orgullo, ¿no? Si es un orgullo ser gay o así lo manejan, entonces pues a, hablaré a, al chilazo, como dicen. Si hacías así o hacías así, si las mostrabas, eras gay. Y si se las mostrabas así. Eras macho, eras hombre. Entonces, ahorita me acordé, no me había acordado. Pero sí, el, manic el manicure sí, ese siempre me lo hago porque las uñas de verdad me crecen mucho, mucho, mucho, mucho. Y nunca, nunca me gusta porque pues se, se ensucian, se ven feas y, y todo feo. No, no me gusta. Fíjense, qué que raro, ¿verdad? Que, que no me gusten las uñas largas, que no me gusten las uñas sucias. Que no, que no me gusten las uñas pintadas, eh, hay que haya otras personas que les encanten las uñas pintadas. Eso no estaría mal, no estaría mal decir algún adjetivo sobre esas personas porque pues es su gusto, ¿no? Eh... Entonces, lo de Devani, el día de hoy se supone, se exhumó el cuerpo de Devani, se supone porque no he visto información, no sé si yo estoy atrasado, si alguien tiene información, por favor, eh, díganme, porque el día de hoy el señor Mario hizo un video, gracias Marta García, gracias, te mando un abrazo abrazote Marta García, gracias Marta. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en mis transmisiones, Marta García, gracias. ¿Ya no tienes TikTok? Me lo cerraron, me lo cerraron. ¿Ya ven cómo hablo como Chilango? Me lo cerraron. <risa> o sea, hasta yo siento cuando hablo como Chilango. Me lo cerraron, me lo cerraron. Ah. Entonces tengo un nuevo TikTok, pero tiene muy poquitos seguidores, 26 mil, algo así. Pero pues no importa. Sí, sí, yo, yo parece que, que estoy en una lucha constante y diaria. Qué terrible. Por eso estoy tan cansado. Ni YouNow tampoco no tengo, ni YouNow. Pero bien. Entonces, si alguien sabe qué pasó con la exhumación del caso de Ani, por favor díganme, cuéntemelo aquí, porque el señor Mario el día de hoy hizo un video donde habló precisamente sobre la exhumación que se iba a realizar el día de hoy y donde habló precisamente de otras cosas como un cateo que se hizo nuevamente al hotel al hotel Nueva Castilla se hizo un cateo, donde el señor cuenta que se encontraron nuevas no sé si nuevas pistas, nuevos objetos o algo relacionado al caso de Devani. No obviamente no lo dijo Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te habla Martín? ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Mucho gusto, te habla. Ajá, te hablo desde Monterrey, aquí todo bien, terminando de cenar y viendo tu transmisión. Saludos a toda la gente del chat. Muy bien, bienvenido mi hermano Mar Martín, desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo, ¿Cómo va con el agua? Así es. No, pues el agua está muy feo, dicen que el agua pues como que... El gobernador tiene unas deudas y las desvían a Tamaulipas y quieren construir una nueva presa, digamos que para la gente rica o de dinero, ¿no? Y esa agua va para la gente de mayor nivel adquisitivo y a la gente de clase media o media baja, pues sí. los dejan sin nada. No sé. Pero, pues siempre se ha visto así en todos lados, ¿no? Que el rico vive bien y el pobre, pues le toca sufrir porque, pues, así es la vida. Y, y creo que pasa así en, en varios lados, de muchas maneras o formas, aparte de lo del agua. Terrible lo que está así? sucediendo. Entonces, de pronto tienen agua y, pues, varios días, ¿no? Sí, y fíjate que, pues, ponen como que muchos locales como para llenar el agua y, pues, pues se acaba muy rápido porque la gente se asusta, como cuando era lo del COVID que la gente compraba ah, papel, mucho de papel de baño. O sea, la gente va con agua, se llenan todos los garrafones y pues ya, o, o sea, son compras como que de pánico, pero pues el agua aquí en mi casa, pues la cortan, pues, eh, en toda la tarde, ¿no? Y pues sí está medio feo. Al rato, como dicen, el agua va a valer oro porque pues es un recurso que todos ocupamos para bañarse, para lavar los platos y así. Estaba... Bueno, pues bueno, ajá. Estaba viendo una noticia donde moteles... Estaban eh, brindando servicio para regaderazos, para que la gente se bañara en los moteles. Estaban cobrando no sé cuánto dinero, 150 pesos creo, por regaderazo. Es, es, ¿Has visto algo así de estos negocios que están eh, pues, dando estos servicios ahora? Y, y no, y mira, aparte de moteles, si sí hubiera noticia, pero hay algunas colonias donde pues, hay gente de la delincuencia organizada que se andan llevando, pues, garrafones que ponen, pues, el gobierno, ¿no? De los municipios alrededor de, del estado de Nuevo León. Por ejemplo, el gobierno saltillo puso unos, pues, pues, tautinacos así mucho más grandes eh, y, pues, los delincuentes ahora se apoderan del agua y es como el huachicoleo, pero huachi de agua, ¿no? Huachi de agua. No bueno, se entendió, pero... Huachi water. Ajá, pero, pero sí, eh... Eh, también hay gente que anda protestando con agua se anda, se anda mañana pues como que en las avenidas o así, como así en, para entrar en conflicto sí. y, y así está muy muy terrible oye pero pues qué más se le puede gracias por ese Dime. por ese este, esa información otra cosa qué bueno que tengo a alguien aquí de Monterrey qué pasa con lo del agua ¿En el caso de del agua de Bonafón? Lo del, lo, lo del agua Bonafont, que los de Monterrey no quieren comprar el agua Bonafont? ¿Por? Pues, pues yo la compraría, bueno, pues, pues, cualquier agua la llave, pues, nada más la pongo, pues, o la caliento, o, o la, la hierbo ¿no? Así, la antigüita. Pero ¿no has Pero, visto, no, no has visto claro, esos videos? Bueno, ¿No has visto esos videos? Hay muchos videos uh, no. so sobre que la gente de Monterrey se compra, compra en los centros, en los uh -huh. autoservicios y todo este... Eh, oxos o los que haya eh, agua pero al menos la bonafont la deja en la bonafont que dicen que sabe fea bueno, pues, pues dicen que sea plástico no o que, que el agua pues de garrafón en botella pues sabe, sabe un poco pues diferente pero pues no sabría decirte pues yo bueno pues dicen que los regios son codos no pero pues no yo pues cualquier agua pues pues así pues con que pues me hidrate ¿no? porque pues aquí aparte hace mucho calor, ¿Sí? calorona es de 40 grados, y Uf. pues muy feo, la verdad, eh, es cuestión de cuidarse y, y, y así, okay. y otra que te quería comentar que tu transmisión de que eras, que yo dije, no, pues nada más te voy a marcar a ver qué onda, y, y pues tuve la suerte, porque pues te marco casi siempre, ¿no? o sea, la primera vez que entra la llamada, eh, bueno, ya, ya te había marcado eh, en otras cosas, tú sabes, eh, de, de otros relatos, ¿no? Pero, oh, pues al final me contestas porque pues, yo te sigo bastante y, y me cae muy bien el tío Awitz y el tío Néstor. Y una <risa> fusión de ellos pues sería Néstor Witz, el maestro del maest de los maestros, ¿no? ¿El maestro de maestros Néstor <risa> <Witz>? Oye, sí... <risa> Néstor, güey, es una fusión de ellos, imagínate que es algún tipo en tu programa y que, pues no sé, sea se más sabio que Agües y Néstor, o sea, me desmayaría de tanto conocimiento. <risa> <risa> El maestro de maestros, Néstor, oye, Néstor y está que, Sí, oye, y también lo de, lo de Mafia en TV, pues yo la verdad, sigo a los dos y pues yo soy neutro, cada quien tendrá, pues... Oh, su razón y así, pero pues yo, yo, pues vamos, pero pues tú eres pues, de mis youtubers preferidos porque hasta he platicado contigo en el Xbox cuando puedas FIFA y Ajá. pues de tanta gente con la que hablas es normal que se te olvide de que ah, ya, ya me acuerdo este tipo sí. y así, pero pues uno va formando sus vínculos, por ejemplo, hay una chava que se llama Maru, una chava que se llama Luna o algo así de los que, de los que te comentan, hasta me acuerdo de, de que había un chavo que se llama Chucky. Y ah, ¿sí? se aventaban muy buenas historias Sí, sí, el Chucky y, lo extrañaba Y también el tipo que hablaba de los duendes Y sirenas Y, y que siempre se cambia el nombre, ¿no? <ríe> yo sé de eso ¿Y así? Sí, sí, sí, sí, sí recuerdo Oye, hola, ajá tú pregúntame del caso de Devani o, o, o qué onda Pues yo ya no le he dado seguimiento Porque, mira, siempre lo mismo, lo mismo Lo mismo Y, y la gente ya se está olvidando del caso Porque tú, cuando empezaste a hablar de ese caso Tenía 100 mil vistas, eh, muchos youtubers hablaban de eso. Hasta Melissa estaba en tu canal antes de, de irse con el tren. El tren, lo digo el uh, cubo, a ese. Pero, okay. pero a, así, eh, el caso, pues ya, por ejemplo, el abogado Fernández, eh, el, el saciado de Frank, lo que era Mafián, todas esas personas que hablan de eso, el caso ya se está yendo pagando poco a poco, como una vela, y se va a pagar. Y yo creo que el culpable no lo van a encontrar. Yo no sé si fue omisión o no, todo indica que sí, pero pues, a lo mejor también se pudo haber caído. No sé, o sea, sí o no, nadie, nadie lo sabe. Y creo que nadie lo va a saber, pero es algo muy siniestro lo que pasa en Monterrey y en todos lados, porque, pues no sé, o sea, da, da miedo salir a la calle y más si eres mujer, ¿Tú? porque pues te puede puedes ya no volver a, a venir. Tú, tú estás... Más, eh, tú crees... Pues de las personas que eh, de las dos posibilidades te inclinarías más porque Devani haya caído sola por accidente, por la condición en que estaba, etcétera. Que... Eh, eh, mm, es que es muy difícil, y todos aquí concuerdan que es muy difícil saber qué puede pasar. Pero yo, o sea, personalmente así en una posición neutra, y usando un poquito de razón, o algo así, pues yo digo que sí la mataron, güey, porque Aquí está muy gacho, aquí se habla re, re de tratas de blancas, por ejemplo, en el centro de la, de la ciudad, pues hay, hay casas donde van mujeres de Chihuahua, del Estado de México, de San Luis, y, y aquí cobran un poco más. Aquí las cosas son, son un poco más caras y es como, por ejemplo, los trabajadores, los albañiles de Veracruz, de, del centro, del sur, pues vienen mucha gente a la capital sal, como dicen aquí. Y, y, y esto es igual con las mujeres pues vienen pues a las señoritas que cobran vienen a pues, pues a, a, por más dinero ¿no? y es muy fácil que el crimen organizado y no no no así crimen así o sea independientes o cualquier persona que se le haga llamar padrote pues puede hacer eso ¿no? oye, oye déjame poner un cigarro ¿no? aquí, aquí andamos órale pues, Pero, pues saludos sí. gracias por por la llamada, mi hermano, te mandamos un saludote. Ah, ah bueno, o sea, igual, y salúdame a Witz y a, a Néstor, recuerda a ellos y hacen una fusión, se convierten en Néstor Witz. Y, y así, saludos al chat. Saludos, mi hermano, que estés bien. Gracias por la llamada. Cuídate. Buenas noches, va. Bye. bye. O sea, ahí tenemos la llamada del buen Martín. Y no, no puede ser, tenemos un mensaje que... Daría mucha tristeza, dice Awitz y Oxlack, la manzana de la verdad. Dice, Oxlack, ve que no viste lo que te mandé ayer por Whatsapp y yo que te doné y dijiste antes de retirarme que lo ibas a checar. La vez pasada te doné mil pesos y ni las gracias me diste. Me voy de YouTube por un tiempo, bye. No, Awitz, no, por favor, Awitz, si estás todavía en la transmisión, Awitz, tranquilo, tranquilo, relájate, Awitz. Vamos a hacer lo siguiente, Awitz, vamos a leer lo que nos has mandado al WhatsApp, pero por favor no te vayas de las transmisiones. Hemos perdido ya muchos elementos en, en, estas, eh, en estas épocas, no, no hubo batallas, no hubo guerra, no hubo nada, pero de pronto muchos elementos se han ido. No queremos que tú te vayas, Awitz, por favor ya los que se fueron, que se vayan, ya no, no los ocupamos, no los necesitamos, no nos acordamos de ellos, pero Aguitz, tú por favor no, tú por favor no Agüiz, no nos hagas esto, tú tienes que quedarte aquí, en la transmisión que te vio nacer, en la transmisión que te dio un espacio, en la transmisión que te, eh, eh, que te comprendió, en la transmisión donde todos te quieren, Awitz, ah, por favor, tú no. Puedo soportar que se vayan todos. Todos los que ya se fueron. Y las que ya se fueron. Pero tú no, Awitz. Por favor, ahora mismo voy a ver qué me mandaste en el WhatsApp. Ahora mismo. No te preocupes, Awitz. Ah, a ver, vamos a ver ahorita mismo rápido. Pero no nos hagas esto, por favor. Vamos a ver qué nos mandó Awitz. Ah, Aquí lo vamos a poner: Awitz. Ah, Awitz. Ah, Awitz. Ah, vamos a ver qué dice Awitz. Ah, Hoy oh, nos mandó un meme, ok. El, el maestro Awitz nos ha mandado un meme que dice: aprender el idioma alienígena fácil y rápido sin salir del planeta. Open Alien. Oh. <risas> está muy bueno. El meme está buenísimo. Buenísimo el meme. Este, ay, ¿qué, qué cosas, Awitz. Eres bien chistoso. Bien chistoso, Awitz. A ver, vamos a ver qué más nos mandaste. Eh. Ok, dice... <coughs> acá caray, aquí, aquí dice muchas cosas. Dice... Oxlack, cinco cosas, cinco cosas. La próxima vez que me llames y me pidas que te cuente qué cosa me han estado pasando, dos, no me esté apurando. Para que te cuentes solo el final, te estaba contando todos los detalles y tú apurándome, así ya rápido al final. Como que te urgía hablar más con Néstor que conmigo. No, tranquilo, Awitz. No, tranquilo, Awitz. No, no hay comparación entre Néstor y tú. Eh, no, los dos son los maestros de este programa. No tienes por qué sentir celos, ni sentirte eh, rechazado, ni sentirte eh, que alguien ha tomado tu lugar. No, Awitz. No, tranquilo. Parece que te urgía hablar más con Néstor que conmigo te doné en esa transmisión mil veinte pesos y ni las gracias me diste y por último muchas de las cosas que dice Néstor no son ciertas que Jesucristo es un corazón y que él es el hijo de los creadores es mentira también varias cosas que dice de los demonios el Jesucristo de este mundo el que murió por nosotros es el original único hijo de Metatrón no del creador posteriormente Metatron luego hizo varios clones de Jesucristo que él controlaba, pero eso ya fueron destruidos. Número cuatro, Néstor es el único que tiene razón, es que en lo único que tiene razón es que me han engañado muchas veces y me han querido matar varias veces por tratar de ayudar a Jesucristo y a su hermano, el Rey Dios Ángel Ar, entre ellos Ares y también el Hijo de Dios que vive en este mundo sellado en el cuerpo de un humano. Subí a mi canal un resumen del directo donde me hablaste y tuviste como invitado a Néstor. Y él fue el primero en comentar maldiciéndome y maldiciéndote a ti, a Néstor, y diciendo que me espera un gran castigo por todos mis pecados contra él, cuando él fue quien me traicionó. Le di mi confianza y le conté varias cosas de mí que no le he contado a nadie porque confiaba en él y quería usar esa información para manchar mi nombre. Si algún día te llega a hablar, que espero que no, no le creas. Cualquier cosa que te diga de mí, ya que quiero usar información que yo compartí con él para manchar mi nombre, y yo hice muchas cosas por él. Hice casi todo lo que me pidió y cómo me agradeció, igual que el Padre de Jesucristo y otros dioses me apuñalaron por la espalda. Y nos manda el link de, de, de la transmisión. Puede, podemos hacer un debate, Awitz, si estás si estás de acuerdo, podemos hacer un debate con tiempo, es decir, no que los dos hablen al, al mismo tiempo, ni mucho menos, sino que cada quien tome un tiempo, unos cinco minutos, cada quien hable su, su postura, y así lo hacemos de una forma pacífica y ordenada. Podemos invitarte, a Awitz y Néstor, para que eh, estas cosas... No, no terminan en conflicto, los dos son maestros, maestros pokémones, dentro de nuestras transmisiones, los queremos, los apreciamos, los respetamos, y por favor, no, Aguitz, no te vayas, no te vayas, porque si te vas, le estarías dejando todo el lugar a Néstor, y si le dejas todo el lugar a Néstor, Néstor puede hacer y decir lo que él quiera, y qué tal si nos engaña como tú lo has dicho. Así que le vas a dejar el camino libre a Néstor para que él sea el maestro de maestros o vas a enfrentarte o vas a continuar con nosotros para hablarnos sobre Metatrón. Porque nadie más aquí va a hablar sobre Metatrón y cambiaremos de religión a los morollos. Éramos metatrones aquí. Y ahora, si tú te vas, le dejarás el camino a los morollos. ¿Quieres que los morollos nos controlen? ¿Quieres que nosotros acaso creamos o creemos en los morollos de aquí en adelante? ¿Quieres que Néstor sea nuestro sacerdote? O, Agüitz vas a luchar por lo que es tuyo. Aquí nadie te ha quitado nada. Solamente le dimos oportunidad a otro maestro que hablara sobre sus cosas, pero no te estamos haciendo a un lado. Nadie ha ocupado tu lugar, Néstor. ¿No? Tú no te vayas, por favor. Las personas que se fueron, eh, pues no, no, pues no, eh, no son tan requeridas ahora, ¿sí? De hecho, ya se nos están olvidando quiénes se fueron. Pero tú, Awitz, Tú vivirás por siempre en nuestro corazón y en nuestras transmisiones. Así que no le des pie a que los morollos habiten en nosotros y nos volvamos a su religión. Y si quieres que Metatron y la palabra que tú nos traes quede eh, o, o sobresalga, pues entonces no te vayas a Witz, por favor. Vamos a ver qué más dice Awitz. Y se ve lo que te mandé. Recuerda que hice este video. Y otra vez me mandó eso de... de ah, cabrón. Ah. Te defendí de Mafián TV dos veces. Y Park, esa dos veces, lo amenazo de muerte. Lo puedes ver en ambos videos. Lo amenazo de muerte. Si no te regresaba a tu canal de YouTube. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Este... Mira... Awitz, sobre este señor que estamos viendo en pantalla, ya no vamos a hablar, ya la gente se, se aburrió, ya le cae muy gordo este que, personaje que estamos viendo en pantalla, eh, ya nadie quiere saber de él, entonces Awitz, te agradezco inmensamente el que hayas hecho un video defendiéndome dos veces, gracias, gracias, yo sé que has estado en mis batallas, me has apoyado, Así que no, no vamos a ver el video en vivo porque eh, ya no queremos saber nada de ese señor. Pero Awitz, por favor, quédate. Awitz está escuchando la transmisión, está en línea. Y sabes, Awitz, que, que aquí todos te queremos, ¿sabes? Si quieres decir algo, adelante, Awitz. Vamos a estar al pendiente de tus mensajes. Y si quieres entrar a la transmisión, podemos... Entrar a la transmisión, si quieres decir algo con respecto a los temas que estamos tratando, podemos hablar, podemos escucharte, que nos ilumines en esta ocasión, que seas tú el invitado en esta ocasión, y a Néstor no le permitimos que hoy entre. ¿Te parece, Awitz? Please don't go, Enrique Díaz Fajardo dice, Awitz, please don't go. Y si quieres, podemos invitar a los dos para que, pues, puedan hablarlo ordenadamente y no debatirlo, simplemente dialogar. Me gusta más la palabra dialogar entre ustedes dos, Agüiz, Pero no te vayas, por favor. Te lo pido, por favor, Agüiz, no te vayas. Bueno, esperemos a ver qué responde Agüiz, Espero que haya visto que en realidad lo apreciamos. Si no, ¿por qué crees que te hablamos ese día? Pues porque ya no habías, ya no habías venido, ya no te habías presentado en las transmisiones, por eso ese día nos preocupamos por ti te llamamos por teléfono. Tú dices que te queríamos cortar, eh, pero es que, Agüitz, ya llevabas media hora hablando, y el programa dura dos horas, y entonces, si seguías hablando, hoy vas a terminar con una hora completa, y hay otras personas que también merecen que sean escuchadas. Por eso, Awitz, por eso. No es que no te hayamos querido escuchar, sino que tu conversación iba, era para una hora y lamentablemente, pues aquí, eh, pues solamente con patrocinio se puede dejar una hora a una persona. Es decir, si una persona llega y manda aquí dos mil pesos, así de chas-chas, una hora que diga lo que él quiera. Así que, awitz, tú sabrás también. Aquí hay que ser justos para todos y nosotros te damos tiempo. Tú también danos oportunidad de que haya más gente hablando o, o que puedas pagar el espacio, como en la televisión, Agüits. Es como en la televisión. Por ejemplo, estaba viendo la televisión de TV Azteca, estaba viendo un programa y, bueno, el programa fue como siete minutos, de algo, estaba, estaba viendo sobre un reportaje de algo, siete minutos y comenzaron los comerciales y pues bueno, lo que comenzaron los comerciales empecé a ver el teléfono platiqué aquí con mi familia, etc y pasaba, pasaba el tiempo pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y se me olvidó que estaba viendo y pasaban y pasaban comerciales y yo dije, bueno, ya lleva como una hora de, de comerciales qué demonios con la televisión abierta pero es así debo de entender que los espacios publicitarios se pagan. Entonces, como los comerciales pagan a la televisión para que salgan sus productos, en este espacio también es posible hacer eso. Si tú pagas un espacio de, quiero platicar hoy una media hora, ah, bueno, pues a paz, ahí está el super chat de mil pesos, y entonces claro, vamos a escucharte y vamos a... a... A, a, a saber todo lo que tú nos quieres compartir eso es todo, para que lo entiendas un poquito más claro así hay que ser justos somos justos contigo tú sé justo con nosotros sale pues muy bien entonces estábamos con lo de Devani eh, lo de Devani según que yo tenía entendido y como lo dijo el papá el día de hoy sí iba a ser la exhumación alguien aquí en el chat me dijo que no, que se iba a pedir la exhumación el día de hoy. No, no, no, no, no, no. De hecho, eh, el, la, primer, la primera orden de la exhumación no se llevó a cabo porque una persona que venía de Nicaragua, creo que venía de Nicaragua, no sé por qué venía de allá, se enfermó de COVID y entonces resulta que no podía hacer la exhumación. Yo no sé por qué viene alguien de otro país, y que es como si no hubiera nadie más que pudiera hacer una exhumación, no entiendo. Y entonces, pues se supone que se había hecho para el día 30 de junio. Hoy estamos al día 30 de junio. Entonces, pues ya no entendí. ¿De Guatemala? ¿Venía de Guatemala? Ok, de Guatemala. Dice, sí, mañana la vuelven a sacar. O sea, yo no sé por qué entonces dicen que el 30 de junio, si está, me están diciendo ustedes que es mañana. Ya no entendí, pero pues de que la van a sacar, se supone, eh, la van a sacar. Ahora, ¿para qué la van a sacar? La van a sacar solamente por pretexto. Les voy a decir la verdad de cómo va a ser el asunto. El pretexto es que ya no haya ninguna duda de ninguna parte gracias, gracias, exactamente Volcom, Infected, Terran, 20 pesos, dice, saquen los likes, le dijeron casi 800 y no van ni 200 likes, saquen los likes, gente, saquen los likes, por favor, gracias. Dice Ox, ellos dijeron que nunca habían hecho eso y por eso contrataron a alguien más. Pues, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿En Cracovia? ¿Vivimos en Cracovia para que no haya ningún exhumador? ¿Sí? Es México. México. Primer mundo. O sea, ya sé que ustedes saben que es tercer mundo, pero les voy a decir por qué es tercer mundo y por qué es primer mundo. La gente tiene una idea errónea del por qué eh, eh, los países primermundistas piensan que son los países que, bueno, sí, de alguna forma, son los países que tienen más, eh, pues más economía, ¿no? Que están mucho mejor en todas las, eh, en todos los aspectos están muy mejor. Y México y países latinoamericanos son tercermundistas. ¿Por qué no son segundomundistas? ¿Por qué son tercermundistas y no segundomundistas? mundistas? es porque en, una, en un encuentro, en una junta, en una reunión, en un evento, se acomodaron así los bloques por países. Y los países latinoamericanos quedaron en tercera, en tercera posición. Por eso se les llama tercermundistas. Mucha gente piensa eh, que tiene algo que ver, pero no es del todo así. Que el tercermundismo porque así lo han manejado, es como total carencia. Pero no, fue porque en esa reunión, en, ese, eh, en esa junta, reunión y demás organización, se pusieron los países por bloques y a México y Latinoamérica le tocó en la tercera parte, ¿sale? Por eso se les llama tercermundistas. Bueno, entonces... Sí, México es tercermundista, por eso que les acabo de explicar, pero no es un país que tiene potencial increíble, grandísimo. Por eso hay tantos eh, extranjeros de todas partes del mundo que vienen a quedarse a México, a hacer negocios, a vivir, a crear, muchos extranjeros. Si ustedes vieran cuántos extranjeros están en los medios de comunicación, infinidad de extranjeros, ¿eh? en el cine, en la televisión, con los influencers, eh, redes sociales, son muchos extranjeros en México, muchos, muchos. México tiene posibilidades de, de muchas cosas, ¿cómo es que no haya un exhumador? No entiendo eso. Y que en Guatemala, por no hacer menos a Guatemala, por no, no decir que Guatemala es menos, pero Guatemala es un país más chiquito. Eh como un país más chiquito, ahí sí hay alguien que puede exhumar, Dios mío, santo, qué, qué cosa estamos hablando, ¿no? Dice, México es potencial en lo, eh, ¿qué? Eh, México es potencial, pero no en lo económico, eso es diferente. Ni eso, yo creo que en México, ¿sabes que en México, eh, en algún momento estuvo el hombre más rico del mundo? ¿O sabes que todavía de los hombres más ricos del mundo son mexicanos? O sea, nos han mentido tanto, nos han mentido horrible. Por todas partes son mentiras. Por eso les digo que, que en todos lados nos mienten. En todo, que no hay economía, no tenemos economía nosotros, la gente. Pero el gobierno, los poderosos, el narcotráfico, los chingo de gente tiene, pero chingo de dinero, chingo de dinero, no crean que poquito, no hombre, aquí hay muchas personas muy, muy ricas, muy ricas, y hay personas que vienen de otras partes del mundo, y son, son son bastante ricos y vienen a vivir también a México, a pesar de que esté toda esa delincuencia, inseguridad, todo eso que le pasa a las mujeres y otras situaciones, pero hay eh, pequeños oasis en México donde los ricos viven y disfrutan sin, sin ningún problema y sin ningún temor, ¿eh? En México hay bastantes, bastantes personas con mucho dinero, no se crean todo lo que nos dicen. Sí, en economía no somos potencia, pero nosotros, la gente, porque hay un montón de gente poderosa y con mucho dinero en México. Yo no sé por qué no haya un exhumador, o por qué esa persona que venga de Guatemala es tan importante como para retrasar el que deba ni no sea exhumada. Y bueno, voy a lo que les estaba diciendo. La exhumación no es que vayan a encontrar algo, realmente no. Imaginen ya cuánto tiempo lleva... No soy experto en estos temas, no sé de criminalística ni de criminología, eh, ni mucho menos forense, ni nada de eso, ni, ni doctor, ni nada, pero solamente el pretexto. Sé que es el pretexto para que no haya ninguna eh, cuestión todavía eh, para investigar. Lo que ellos quieren hacer es exhumarla, y el veredicto final será, y se los digo de una vez, gente, el veredicto final será que Deba ni se cayó. Ese es el veredicto final, que Deba ni se cayó. Por eso no hay, no hay testigos, por eso no hay presuntos culpables y por eso un montón de cosas más se van a relacionar, se van a unir las dos investigaciones, la del papá y la de la fiscalía, junto con la eh, exhumación, y el resultado final es de, de esto y de esto y de esto tercero, se unió todo y el resultado es Devani se cayó. Aquí las personas, nosotros y el papá de Devani, son los que dicen que hay un asesino. Pero, en la investigación, en los implicados, en las cámaras de vigilancia, el gobierno, y recuerden que ya está involucrado gobierno federal, no solamente el gobierno de Nuevo León, ya está implicado gobierno federal. Y el mismo gobierno, dicen que no hay Ninguna pista para una persona que le haya hecho algo a Devani. Les repito, no hay, o en los reportes que hay, en la información que hay, no hay eh, información sobre que Devani fue abusada. No lo hay. No hay. A Devani no fue abusada. Cuando se dijo que fue abusada, fue el papá, por medio de este actor que después descubrimos que era un actor, que era de... Las, los derechos humanos y que después descubrimos que era un actor que no era de derechos humanos él fue quien salió a decir que efectivamente había una, un abuso en el cuerpo de Devani y después descubrimos que ese señor era pirata, que no era de, la, de derechos humanos y entonces el señor eh, Mario eh, se contuvo a, a seguir diciendo que su hija fue abusada no hay evidencia de que Devani haya sido abusada. No hay ADN, gente. No hay ADN de ninguna persona extra. No, no le estoy diciendo lo que yo siento ni pienso ni nada. Le estoy diciendo cómo son las cosas. Y las cosas son así. No hay ADN de un abuso. Devani traía toda la ropa puesta cuando salió de, de la... De la cisterna. Lo único ahí es eh, pues la forma de muerte que fue un golpe en la cabeza. Eso es la forma de, de muerte que, que presentaron. Entonces, gente, así va a terminar el caso de Devani. Devani cayó al foso por accidente, dice sangre de tu corazón. Yo no quiero dar mi opinión. No quiero darlo porque seré enjuiciado y seré quemado vivo. No quiero dar mi opinión. Pero sobre un asesino solamente ha hablado el papá de Devani y toda la gente, incluyéndonos a nosotros. Pero las evidencias, los testigos, los tiempos, las cámaras de vigilancia, los resultados del, del cuerpo, del, de la autopsia y demás no indican que una persona haya hecho algo con Devani esa es la realidad gente, esa es la realidad así que vamos a esperar el resultado que seguramente será eso y ya se los dije, porque si dicen que Devani fue abusada, pues agárrense los que estén cerca del caso de Devani, porque ahí eh, porque ahí, se, ahí va a pasar algo que va a ser una cacería y van a implicar o van a meter a quien sea para que la gente esté contenta y tranquila con justicia del caso de Ebani. Dice Yadjira: lamentablemente tu comentario es, la que es muy acertado, que será el, que será el veredicto. Ángel dice, ah, ya deja ese tema, Oxlack, sea, dejen descansar en paz a la muchacha. Ángela, te voy a decir una cosa sin que te sientas ofendido, pero es para que lo entiendas. Eh, todos los domingos hacen misa. Cuando muere alguien, hacen rezos. Cuando... Tienes problemas, haces oraciones. Cuando, cuando hay ceremonias, hacen oraciones. Cuando hay fiestas del pueblo, presentan al Señor de tal, al Señor de tal. Es decir, estoy hablando de que Jesús, Jesús murió miles de años atrás. Miles de años atrás. Ángel, ¿por qué no le dices a toda la gente que deje de hablar de Jesús y lo dejemos descansar en paz? ¿Sí me entendiste, Ángel? Si hablar de una persona que ha fallecido es no dejarla descansar en paz, entonces Jesús, Dios mío, a pesar de que lo crucificamos, todavía no lo dejamos descansar en paz por hablar de Jesús. Incluso en la historia, en la historia ponen antes y después de Cristo, o sea, por Dios, dejen de hablar de Jesús para que descanse en paz. O de, de Einstein, de Hitler, de todos los importantes que se han muerto, no los hemos dejado descansar en paz, o sea, los libros de texto... Nos ponen personas que ya han fallecido y seguimos hablando de ellos, y entonces no lo estamos dejando morir, descansar en paz. Dios mío, no sabíamos esto. No sabíamos esto, que si hablamos de una persona, no la dejamos descansar en paz. No manchen, no manchen. Acuérdense de alguien que, que no dejemos descansar en paz todos los que se han muerto, que son importantes, ¿no? Dice, quita, quita, que nos mandó 50 pesos. Hola, o sea, la, la exhumación es mañana. ¿Por qué? ¿Por qué mañana? Voy a hacer berrinche. ¿Por qué mañana? Pienso que la desvivieron y fue alguien de la fiesta. Creo la fiscalía dará la razón al papá, pero no habrá un culpable. Quita, quita quita, quita. Es, escribiste las palabras correctas. Cuando dices, creo, pienso. Es decir, es tu opinión. Entonces, tus palabras son muy correctas. Ahí está Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, no le hemos des, des, dejado descansar en paz. Ya paren esa masacre con Jesús, por favor. Por favor, a Jesús ya no lo mencionen. Déjenlo descansar en paz. Quita, quita. Eh... Es lo que, vuelvo a repetir, nuestra opinión y lo que creemos es que hay un asesino. Las evidencias de tiempo, de testigos, de cámaras de seguridad, de elementos, de eh, información que dio el cuerpo a la hora de las autopsias, indican que no. ¿Entienden? ¿Entienden? Nosotros creemos, pensamos, imaginamos, hemos creado una historia con un tal jaguar, con un tal que la vendieron, con las amigas que, las, que la vendieron, con un asesino de la fiesta, con los dueños de alcosa, con el gobernador, con el segundo jaguar, con el otro dueño del hotel, Nueva Castilla, todo eso lo creemos, pensamos, imaginamos, pero no tenemos evidencia de ninguno de esos, no tenemos ninguna evidencia de eso, y la fiscalía no cree, no piensa, te presenta las cosas, te presenta, o a nosotros no, pero al señor, eh, al señor Mario sí, Al señor Mario sí se los ha presentado. Le ha presentado los testigos y lo que han descrito. Le ha presentado los videos que hacen falta algunos. Hacen falta los de en medio, pero los del principio y del final están. Tiene la información de la autopsia. No hay rastros de ADN. No hay rastros de un abuso. Entonces... Queramos o no, queramos o no, la fiscalía nos está ganando. Fer Garco es de esas personas que no escucha. Fer Garco es de esas personas que son como borregos y que, lamento mucho que haya gente borrega, que no, se, que no tenga un criterio, que no se ponga a pensar, que no se informe. Dice, qué ignorancia tan grande, qué decepción, Oxlack. Fer Garco está seguro de que hay un asesino. Fer Garco. Si estás seguro de que hay un asesino, ¿por qué no vas y muestras la prueba a las autoridades? Es más, ¿por qué no todos los que creen que hay un asesino, ¿por qué no van y demuestran que hay un asesino? Una evidencia, un, un testigo, alguien que, que, lo, que diga abiertamente, yo fui el asesino, una declaración. Todos los que digan que hay un asesino, que muestren sus pruebas. Las, la Fiscalía nos está ganando al decir que no hay asesino, pero la Fiscalía nos presenta pruebas. Nosotros creemos que hay asesino. ¿Y dónde están nuestras pruebas? Hay, incluso hay gente que aún hoy en día y en este momento piensa que el jaguar es el asesino. Aún en día hoy hay gente que cree que el jaguar es que Gustavo Soto es el asesino entonces Fer Garco, te encargo mi hermano tal vez soy súper ignorante una ignorancia tan grande la que yo tengo y te decepciono tú no me decepciones a mí puedes escribirme en el chat puedes hacerme una llamada telefónica o puedes ir directamente a la fiscalía y demostrar que hay un asesino puedes hacer cualquiera de las tres cosas yo acepto mi ignorancia y acepto que te he decepcionado. Tú no me decepciones. Llámame, escríbeme o ve con la fiscalía y demuestra lo que tú sí sabes. No nos decepciones, Fergarco, si estás aquí, por favor. No nos decepciones, Fergarco, es tu oportunidad. Es tu oportunidad, por favor. Dice... Sakurita Moon, no tenemos todos los elementos de la carpeta, no podemos llegar a una conclusión, solo queremos justicia. Sakurita Moon, nosotros no tenemos, exactamente, nosotros no tenemos todos los elementos de la carpeta. Pero ¿sabes quién sí la tiene? Y es el único que importa en esto, el papá de Devani. El papá de Devani sí tiene toda la información sobre el caso de Devani, toda la información. Al menos toda la que nosotros no tenemos. Si al papá de Devani ya se, sub, ya se le hubiera presentado algo donde él pudiera demostrar, el papá de Devani demostrar que hay un asesino, el papá de Devani ya lo hubiera hecho. ¿Por qué crees que el papá de Devani no termina el caso? Si se supone que él está investigando por su cuenta, escuchen bien esto. La fiscalía hizo su investigación, pero el papá de Devani también la hizo, y la hizo con elementos de la fiscalía eh, federal, o sea, con elementos que el gobierno federal le dio. Dijo, ahí están estos cabrones, son de, son tal, tal, tal y tal, te van a ayudar a tu investigación. ¿Por qué si llega, si lleva una investigación profesional, con ayuda de profesionales, con ayuda del gobierno? con ayuda que le puso el mismísimo abuelito mío, que es eh, el señor eh, AMLO, ¿por qué no ha llegado a una conclusión? ¿Por qué no ha demostrado a la fiscalía que hay un asesino? Al, al papá se le ha dicho, señor, ¿usted cree que hay una, un culpable? Dijo, sí, yo creo que hay culpable, quien... Hombre, no voy a decirlo. Mujer, no voy a decirlo. Ambos, no, no voy a decirlo. Señor, señor Mario, estamos con usted, lo apoyamos. Pero si usted tiene, tiene sus sospechosos, ¿por qué no ha hecho que la fiscalía pues los mande llamar? ¿Por, por qué no puede hacerlo? ¿Son sospechosos? Es su imaginación. ¿Tiene pruebas? Dice Eduardo Franco, déjate de tonteras, ya deja ese tema. Eduardo Franco, puedes retirarte de la transmisión o, o te bloqueo. Si no te gusta la transmisión, si no te gusta el tema, este, pues no, no entres, mi hermano. Yo no soy de bloquear personas, pero si no te gusta la transmisión, simplemente salte. No pasa nada. Eh, o, o mándame un super chat. Eduardo Franco, mándame un superchat y tendrás toda la oportunidad de que digas, ¿Sabes qué, Oxlack? Cállate, el hocico, te van 500 pesos. Habla de otro tema. ¿Sabes qué haría yo? Gracias, Eduardo Franco, por tus 500 pesos. Vamos a hablar de otro tema. Es fácil, es fácil, Franco. Si quieres que cambie de tema, para eso están los superchats también, en serio. Yo no vengo a desilusionarlos. No vengo a desilusionarlos. Les expongo la realidad, gente. Les expongo la verdad. Y lo que les acabo de decir es la verdad. No se cieguen, no se cierren, pongan atención y díganme. Oxla, que estás mal en esto, esto, esto, esto y esto, pero díganmelo. Vamos a contestar esta llamada a ver si, si hay alguien que, que opine diferente y que me diga en qué estoy mal. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola Ox, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿quién habla? Soy Luz. Luz, bienvenida. Muchas gracias. Soy como tu canal fantasma. Te veo todas las noches, pero apenas hoy pude hablar contigo. ¿Ni tampoco escribes en el chat? Una vez te escribí, pero no me leíste. <risa> bueno, más bien como que pasó mi mensaje. Sí, pero es que pasan, pasan rápido. Sí, los mensajes es, es difícil que los, que los lea todos, pero cuando hay superchats o hacen la llamada telefónica, pues es más fácil. Así que, pues, bienvenida, Lucy. Estoy a tu disposición, que me quieras decir lo que me quieras decir, Luz, ¿de qué, qué, de qué tema bueno, quieres hablar y qué pasa? Cuéntame. Yo creo que de todo un poco, no te voy a hacer la llamada larga porque luego me vas a hacer ojitos y te voy a enfadar. <risa> pero sí te quiero decir, del debate que tuviste con Kiko TV, ah, pero te quiero aclarar que soy una doñita. Ok, ok. Bueno, y déjame decirte que te viste como todo un caballero, porque muchos te dicen que pues que te dejaste humillar y demás, pero yo te vi como que no quisiste caer en su juego. pues. Te quiero felicitar y, y déjame decirte que aparte de que pues sé que tienes tu problema controlado con el medicamento, sabes controlar también la situación y te quiero felicitar por eso. Así es que que la gente hable lo que quiera porque tú eres una uh, buena persona. Esa es una. Otra de lo del jaguar, la verdad la gente, yo no lo voy a defender, pero yo creo que para acusar a alguien necesitas tener pruebas. Y creo que las pruebas no están claras. Sí, no, es que no hay pruebas en realidad. No, porque se basan, en, se basan en una fotografía que sacó el Kiko TV, y ahí no hay como... Como algo que la Fiscalía haya dicho, algo oficial, pues, como que le agarraron tirre al pobre hombre. Sí, sí, pues, pues, pues solamente cosas que conspiramos nosotros en Internet. Sí, y bueno, pues esa es mi opinión sobre el caso de Evani sobre tu postura ante Fabián, que se mostró muy buena onda y muy tu amigo, ya te quería llevar a investigar a otras partes del mundo y la República. Y no, me gustó lo que posteó en su Telegram tampoco. Sí lo vi y te lo iba a mandar, pero dije, no, no, no quiero que lo vea. Pues. Eso sí es, eso sí es ser, o sea, de todas las cosas negativas que se le pueden adjudicar a una persona, me parece que él las tiene todas, completamente. Ya no me sorprende de, de él, creo que demostró completamente que él tiene todos esos aspectos negativos que se le pueden adjudicar a una persona. Pues sí, la verdad que sí, y bueno, ya no te entretengo más, te quería felicitar, te repito nuevamente y quiero también decirte que, me, que las oraciones están con tu mamá para que se mejore pronto y pues sigue le echando ganas a como tú eres, no le hagas caso a la gente, tampoco si te pelean por tus opiniones pues es cosa de ellos, es su, su manera de ver y tu manera de ver vale y a mí se me hace perfecto lo que estás haciendo sin juzgar a nadie haces tu trabajo limpio y honesto Sí, pues trato de, de decir solamente la información que hay y la, lo que hay hasta el momento, solamente en, en, en pruebas es lo que puedo hablar. Así es, y te felicito porque no hablas de la gente, tú te, te basas en pruebas y te basas en lo que tú crees que es la verdad y la verdad es no hablar mal de la gente, solamente... Pues soltar lo que la gente dice y dejarlo la opinión de los demás. Esa es manera de informar. Pero igual tú lo dices, no es cierto. No, o sea, no me crean porque todo lo que yo digo puede ser no verdad. Exacto, exacto. Entonces. Al eh, final de cuentas. Exactamente. Bueno, ahora sí ya te dejo. Hasta Gracias, Luz. Que sigas Gracias, Luz. A tus seguidores. Perdón. Gracias, Luz. Te, te mandamos un abrazote. Igualmente. Que pasen buenas noches todos. Y salúdame a tu mami. Gracias, Luz. Un saludo. Bien. Entonces, pues, hasta ahí el caso de Devan. Y vamos a dejarlo ahí, porque, pues, tenemos opiniones encontradas, porque es un tema que nadie tiene la verdad hasta el momento. Yo solamente les señalo que me parece, y creo que está completamente dirigido a cómo lo estaba manejando la Fiscalía, sobre la exhumación, para que cuando se dé ya el informe final, ya no haya ningún elemento suelto. Si no hay ningún elemento suelto, entonces se aceptará. Incluso el papá aceptará. Todos tendríamos que aceptar. Por eso quieren hacer la exhumación. No van a encontrar nada de en cuerpo. Yo no soy forense, no soy médico. No creo que puedan ver algo más de las dos autopsias que se les realizaron. Pero... Me parece que es solamente para eso, para que no haya ningún elemento fuera y el resultado final que dé la fiscalía, todos lo tengamos que aceptar. Al final, creo que quien tiene eh, la única verdad para los que creen en Dios, pues será Dios. Dios sabe realmente lo que le sucedió aquella noche a Devani. Él sabrá seguramente solamente no creo que haya perso alguna persona que de verdad sepa algo, pero vamos a pasar el tema, vamos a pasar el tema. Vamos con el otro tema, esta, el tema de esta, esta mujer Irma, eh, esta mujer que fue pues desvivida, vamos a contestar la llamada. Irma. Hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, ¿quién habla? Hola David, ¿Cómo estás David? Bienvenido. Ayer también, a ¿Ayer? Hola. Ah, ¿Cómo muy si bien. Ves, oye, sí. Ahorita pongo un poquito lo que es el tema de esta, de Bani. Sí. Mira, ahorita yo, yo concuerdo contigo de lo de la cuestión de, del jaguar. Hasta que no se demuestre lo contrario, el tipo pues es inocente. Claro claro, Porque, es que no hay evidencias Aunque al, pues, al hay algunas personas del chat que no les agrade esto mientras no se tengan unas pruebas concretas que lo señalen como asesino ya deja la palabra Este, no se le puede culpar absolutamente de nada y si tú agarras y te pones a decir en tu programa que él es el culpable pues a ti te pueden este, te pueden demandar por difamación. ¿Él me puede demandar por difamación? Sí, es correcto. Sí, efectivamente. Ahora, la gente que está diciendo que por qué encubres a la jaguar y no sé qué tanta cosa, creo que... eso va a contar una cosa a todas estas personas que están diciendo esto. Analicen tantito lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. La fiscalía de ahí del Wolium está haciendo un encubrimiento muy fuerte porque hay personas muy pesadas metidas yo tengo un amigo que trabaja en la en la fiscalía de la, del DF ahorita ya la CDMX, me dice que está muy pesado el caso que lo que quieren hacer es darle carpetazo rápido si la fiscalía dice que esta niña se cayó aunque no sea verdad eso, ese va a ser el veredicto final, porque le van a dar un carpetazo rápido. Por más que la gente en línea, en redes y en donde tú quieras, quiera sacar un culpable, no, no se va a poder. Porque el última palabra, al final de cuentas, la tiene la fiscalía. Sí. Ahora que la otra que puede, la otra opción que puede tomar la fiscalía de aquí de Nuevo León sería la siguiente. Buscarte, buscarse un ¿cómo decirlo, un chivo expiatorio, porque esa sería la palabra, uh -huh. que es el que pague los platos rotos por la, por la muerte de esta niña. Uh -huh. O inclusive también empezarles a empezarle a achacar la muerte de las de las otras chavas que estuvieron apareciendo durante esos días de la, de la investigación. Sí, sí. Entonces sí deben de tener muchísimo cuidado con lo que dicen ahorita todos los influencers, todos los youtubers, incluyendo al, al uñas Pintadas TV. Porque cualquier cosa que lleguen a decir, se los pueden, a, se los pueden echar. ¿eh? Y no que los meten, sino que les pueden meter algún algún delito ahí, y se los llevan entre las tapas está muy, muy pesado el asunto, ¿eh? muy pesado. Vamos a ver qué <risa> sucede, es, es, al final, uh, porque si la fiscalía dice que sí hay un asesino, pues ahora va a tener que buscar un culpable, un chivo expiatorio, como lo mencionas. Exactamente, o se va a tener que sacar uno. Exacto. Que sí. era algo que la fiscalía no quería, la fiscalía desde un principio, cuando dijo que esta niña se había caído, a la cisterna, porque ahí fue donde sembraron el cuerpo, sí. después de varios días de estarla buscando, ellos ya la tenían ahí, lo único que hicieron fue agarrar, llevarla, la, la, la sembraron y se acabó, dijeron, ¿saben qué? Esta niña se cayó, ya, dijeron, fin del asunto, y ya, órale, a darle carpetas al asunto, pero no. Entonces, este, como ya continúa el caso, entonces van a tenerse que ir por la, por la alternativa B. Ok. Pues exactamente, por la alternativa, otra que sería, eh, pues que ella tuvo un accidente, pero pues ahí nadie va a estar contento, en realidad nadie, nadie va a estar contento. Exacto, sí, no, no, y digo, al final de cuentas, aunque la fiscalía, en cuenta, diga, sabes que pues ya salió este tipo que es el asesino, se el jaguar o no se el jaguar, y le dan carpeta pues a final de cuentas va a haber gente que no va a estar contenta sí no, sí no, si sí, la fiscalía dice que fue un accidente, nadie va a estar contento, nadie absolutamente, no. entonces ahí la fiscalía pues va a tener todavía mucho que trabajar en el caso, a ver cómo lo hacen, porque sea cual sea la decisión para la fiscalía, es una a la gente no le va a agradar eso para nada, sí claro va a ser una cosa grande todavía el caso de Devon. Muy bien. Y, muy sinceramente, se me hace muy injusto que la gente ahorita en el chat te esté atacando porque estás encubriendo al, al monoeste. <risa> es, que, es que no se da la oportunidad de poder eh, aceptar la otra opción. Aceptar las dos opciones, no estoy diciendo que solamente acepten una. Si aceptan una, pueden aceptar la otra. ¿Por qué? Porque no hay los elementos ni de una ni de otra entonces existen las dos Exacto. posibilidades por eso deben de aceptar la segunda porque los elementos no son los suficientes para determinar si es una u otra cosa por eso es que uno debe de estar aceptando las dos o ser neutral en las dos mira lo más indicado aquí sería ser neutral o sea, no, no irte ni si fue un accidente o si fue un, un homicidio como tal. Tú tienes que ser neutral para que para que no, para que no tengas en este caso un conflicto de interés al momento que ellos determinen un, un juicio. O sea, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, al momento de que ellos ya lleguen, ya den su juicio y ya den el veredito. Tienes que ser neutral para aceptarlo, decir, ah, ok, fue el asesinato, pero se tiene que ver quién fue. Y la ronca es que como impera una, una grandísima corrupción aquí en México, y la fiscalía de ayer de Nueva León está embarrada hasta las patas, en este caso, y quién sabe quién más esté embarrado, van a meter al primero o a los primeros que cometan el error de meterse con la fiscalía. Pues incluso, incluso hasta el final incluso hasta el final el papá podría hasta resultar con alguna sanción, o sea como, como estaba diciendo el papá, que estaban haciendo preguntas, estaban buscando algo en su casa eh, etcétera, es como que ya lo querían casi como inculpar es lo que él sentía, entonces pues de todo puede suceder en este caso, todavía tendremos que esperar a ver qué sucede Mira, una a mí que me perdón ahorita que levante la voz cuando la garganta por lo del COVID. Mira, una de las cosas que a mí me molestó mucho de este caso es que lo estén utilizando como cortina de humo para tapar los problemas que tienen en Nuevo León, de la inseguridad y sobre todo del agua. Eso es lo que me está molestando. Sí, sí, también. Que inclusive, que inclusive tú, tú hiciste el favor de, de ver el video que yo te mandé de otro influencer que se llama mensajes revelados, no sé si te acuerdas. No lo recuerdo, pero cuéntame. el, el Donde planteaba la, la idea de que el caso de Devani fuera una cortina de humo. Ok, yo creo que sí ya recuerdo. Entonces este, yo te mandé ese video, bueno, mejor dicho, el link de ese video por, por Messenger, y ya tú lo viste y ya tú en uno de los programas anteriores, ya lo analizaste y, pues, diste tu opinión. ¿Perdón? Sí, sí. qué bueno. Eso es lo que a mí me molesta. Pero ahorita regresando a este caso... Eso es lo que te digo, van a... O sea, se van a agarrar al primero que, que se deje la neta. No, se van a agarrar al primero que se deje. Y la gente debe ser neutral. Neutra. Pues es lo gente que... Del chat, deben ser ustedes neutrales. No no deben no deben este, enojarse con los lag, que Porque si dice que... Este tipo es o no es... Ustedes no se preocupen por eso. Y no se enojan por eso. ¿Vale? Tienen que ser neutrales. A final de cuentas, quien va a determinar la causa de él, va a ser la fiscalía. Y si la fiscalía dice que fue un accidente, fue un accidente. no se va a poder mover de ahí, salvo que la gente de Nuevo León se una, lo saque y entonces sí se vea qué pasó. Pero eso ya son cosas muy extremas. Sí, vamos a esperar a ver qué, qué solución dan. Mi hermano, pues te agradezco la llamada. No, eh, al contrario. Oye, por cierto, ¿cómo sigue tu mamá? Pues eh, no podemos decir que bien y mal, está simplemente está estable. estable eh, hay que pues mantenernos así. Yo creo que la recuperación va para largo. Entonces, pues, ese es un okay, poquito no es la... ansioso. Eso. Este, necesitas cuidarte, necesitas estar bien. Si tú te caes, los que están a tu alrededor se van a preocupar y también se van a caer. Eso te lo digo únicamente hablando. Okay. Yo te, yo te lo digo porque yo estoy enfermo. Okay. ¿Vale? Sí, es un consejo que yo te estoy dando de mí. Muchas gracias. ¿Vale? Échale muchísimas ganas. No te dejes. no te, Bueno, ahorita la depresión que traes, es espero que te diga así: sale a correr, ponte a leer, ve al doctor. Si el doctor te dice, ¿sabes qué? Haz esto, esto. Hazle caso. Okay. ¿Vale? ok. Ahorita yo lo que estoy haciendo es hacer un esfuerzo muy grande Ahorita te estoy tengo la, la garganta de espera por el pinche COVID que nos guste, Entonces, este... Bueno, pues ya, ya no aguanté la neta a ver cómo estaban ahí a masacrarlo del chat. ¿vale? <risa> bueno, mi amigo... No, no te preocupes. Pues así pasa, de pronto nos ponemos intensos, tanto yo como los del chat, pero pues también me relajo rápido. O sea, mi intensidad sube y después me relajo y también los del sí, chat, yo sí. entonces, pero pues... sí, hablo maravillosamente de ti, ¿eh? sí, oh. te, te estima muchísimo este John, la verdad, ¿quién, quién? <risa> John Misterio, habló, ah. habló muy muy bien de ti, te estima muchísimo este chavo, ok, luego lo voy a invitar a, a, a, para que nos cuente algunas leyendas, es muy buena persona, muy muy buena persona, es muy sencillo, la verdad, gracias, al contrario, cuídate mucho. Tú Paso cuídate. A toda la gente del chat, que pasen buenas noches. Yo, que, yo te la sigo ahí en la transmisión con ustedes. Que te es que te mejores, que estés pronto sano. Gracias, Osla. Igual que se mejore tu mamá. Gracias. Y muchas mamá. ganas Saludos. Lo, lo, no te dejes. Bye. Bye. Bueno, gracias por las opiniones. Está, estábamos, eh, íbamos a cambiar de, de tema, ¿verdad? Íbamos con el tema de Irma Lidia esta mujer que fue eh, desvivida por los impactos de, de bala, que le propinó su esposo de 70 años. Hablamos ayer un poco sobre el caso y sobre el tema. Esto sucedió el jueves pasado, me parece. Entonces, pues ya también lo han de haber visto en muchos otros lados. Sin embargo, el caso sigue porque el día de hoy se presentó pues ya a, ante la Fiscalía, eh, o bueno, más bien, sí, se, se presentaron ya para el veredicto o lo que determinaran, porque al parecer este hombre de 70 años, pues tenía influencias, tenía poder, y se estaba pensando que estaba buscando alguna, a, a, a, alguna, a, cómo evadir responsabilidades, ¿no? También había salido ya, pues uno de sus este, guardaespaldas, que había podido también ser el culpable, etcétera, eh, entonces él se manejó como inocente y lo, lo relevante del día de hoy, de lo que sucedió, es que este señor el día de hoy llegó en silla de ruedas, en silla de ruedas, ¿qué significa esto? Que al parecer, o sea, por él como abogado, que yo sigo pensando que era abogado, aunque alguien me dijo ayer que no, pero como abogado creo que está buscando las rutas para evadir la responsabilidad del desvivimiento de esta mujer, y al parecer, por algún tipo de problema eh, eh, de salud que va a manejar, o puede presentar, puede que sea, eh, que, que pueda ser, pues, o pagar su culpa en su domicilio, es lo que parece que está buscando, pero el día de hoy, se él y, el, y la otra persona, que es el guardaespaldas, me parece que están, ¿cómo se les llama? Son, están, bueno, pues que de alguna forma sí están señalados como culpables y estarán detenidos entonces. Aquí, al parecer, que se busca justicia para esta mujer que pues lamentablemente fue desvivida, Puede llegar, porque pues las, las palabras o todo eso que dijo este hombre y por la forma en que se quiso salir del, del problema y de evadir la responsabilidad, pues no, no hay como sustentarlo. Entonces sí tiene que pagar, sí lo va a pagar, pero creo que su segunda carta o su segundo, su segundo plan es pagarlo desde su casa con un arresto domiciliario o pasar la pena... En, en su casa, quizá lo va a manejar por un problema de salud o por algo, prevención, pre, prisión preventiva, como dicen acá. Yo creo que lo va a manejar de alguna forma, pero ese hombre de 70 años, eh, como les digo, al parecer tiene influencia, tiene poder, tiene dinero y se quiere salir con la suya. El día de hoy Proceso sacó una nota en donde decía que este hombre, bueno, que... Irma, Irma Lidia, había ya dejado una, ya había denunciado que este hombre la maltrataba, la golpeaba, le decía que la iba a asesinar, ya lo había constatado, ya lo había denunciado, entonces, pues no, no hay más, o sea, este hombre ya la tenía de alguna forma violentada, constantemente era violentada por este hombre de 70 años, y pues bueno, terminó haciendo lo que le decía, lo que ella había anunciado ya y lo había denunciado sucedió, que la desvivió. O sea, este hombre, y ayer hablábamos un poco sobre la vida que estaban eh, señalando de esta mujer, pero... Me parece que a pesar de cómo haya sido la vida de Irma Lidia y de haberse metido en problemas al aceptar esta relación o no, pienso que este hombre era un asesino eh, ya declarado. Y fue Irma Lidia. Pero estoy seguro, por lo que veo, por la información que hay con respecto a este caso, que yo creo que cualquier otra mujer que haya estado con este hombre de 70 años pudiera haber terminado igual. Porque a pesar de que Irma Lidia y se le, se le presentara como una mujer que era convenenciera, que buscaba lo material, que se relacionaba con hombres adinerados, que buscaba eh, subir escalones con estos hombres y demás, a pesar de todo eso, me parece que en realidad el... el el que tenía ya ese problema es el hombre. Así que Irma Lidia fue solamente la víctima, pero pudo haber sido cualquier otra mujer en manos de ese hombre. Y eso es lo que precisamente es lo que señalan las, las mujeres cuando hacen sus marchas y cuando hacen todo esto. Eh, y por eso se habla de la revictimización, de que no importa la vida que llevaban, a la hora de hacer un juicio, de juzgar el caso. Aquí el culpable es el asesino. Él tiene toda la responsabilidad y es el único culpable. El día de ayer se los dije también, claro, que si hablábamos de la vida que llevaba Irma Lidia o de lo que se hablaba con respecto a lo que ella hacía, era simplemente para tener un contexto y para que ustedes también pensaran, si son mujeres... Eh, que les gusta tener ese tipo de relaciones o, o está involucrada en alguna relación así o puede entrar a una relación así el de que tengan ya eh, pensado que puede resultar fatal con situaciones con hombres así, ¿no? No estoy diciendo que una relación entre una mujer menor y un hombre ya maduro no haya amor una, o no haya una... Un, una unión real y sana puede pasar claro que puede pasar pero en su gran mayoría en su gran mayoría pues casi casi es un acuerdo la mujer busca el lado de estabilidad y material y el hombre busca en la mujer el lado de la atracción sexual y demás compañía y demás entonces pues así son así son las cosas en estas épocas pues se habla, o yo trato de hablar pensando todo lo que voy a decir, porque es súper complicado, les decía el día de ayer, porque todo lo que diga es usado en mi contra, como ya lo vimos hace ratito, que hablando del segundo punto del caso de Devani, pues hubo un desacuerdo aquí entre el chat y yo, y lo mismo puede pasar en este caso, entonces tengo que pensar bien las palabras que voy a decir, porque es complicado con las personas... te pueden funar de una... por, por decir cualquier cosa que se malinterprete... Es, son, muy, son casos muy delicados... así que este hombre... pues ya está en, pre, en prisión preventiva... junto con su guarura me parece... y al parecer sí lo van a sancionar... va a tener una pena... solo que este todavía trae una, una carta... bajo la manga... para ver si su responsabilidad... la lleva dentro de su casa como le hacen a, a, a muchos que han visto que, que son del gobierno, que ha, han sido políticos y demás, que los, los culpan, les hacen un juicio y terminan cumpliendo esa pena dentro de su casa. Lo hemos visto, la gente que es poderosa, la gente que tiene influencia, la gente que tiene dinero, la gente que le sabe a las leyes, termina de esa manera, haciendo cosas horribles y pagando en casa, así es, y para los pobres solo hay una, no haces nada y te agarran de chivo expiatorio, de hecho les quería hablar sobre el chivo expiatorio, porque lo manejamos y lo hemos estado manejando desde los casos que han estado sucediendo, hablando sobre un chivo expiatorio, ¿chivo expiatorio saben a qué se refiere? Yo no sé si estoy correcto, si alguien sabe más sobre este tema, pues dígame, no, no es así, eh, las cosas son así así, ¿no? Pero creo, creo, por el conocimiento que tengo, por la ignorancia tan grande como me dijo este amigo, por la ignorancia tan grande que tengo, Chivo Expiatorio eh, hace referencia a estas ofrendas que los religiosos hacen a Dios, es decir, eh, ofrendan a un animal para que el animal limpie sus pecados. De ahí viene la palabra chivo expiatorio, por si alguien diría, ¿qué chingas es chivo expiatorio? De ahí viene, de que los eh, religiosos, desde que los creyentes llevan a un animal a sacrificar para que éste purifique su alma, limpie sus pecados ante Dios. es, eh, es Esa es la expiación, podremos decir, expiatorio. Eh, Sí, eso, ¿no? Eso es, eso significa la palabra limpiar los, las culpas, limpiar los eh, pecados a partir del sacrificio de un animal. Entonces, por eso se dice que buscan un chivo expiatorio, es decir, a alguien que la haga del animal y que sea, eh, que sea ofrecido para que limpien las culpas de otra persona. Por eso se dice chivo expiatorio. Saludos desde Florida a todos los del chat. Pura botana con los comentarios, dice América Sánchez. Y se ponen buenos, ¿eh? América Sánchez, aquí hay de todo. Risas, pleitos, chismes, buena onda. Hay de todo. En este chat vas a encontrar de todo a, a ratos. Como, como mis emociones y mis sentimientos suben y bajan constantemente, así va el chat. Así va el chat. Hola, buenas noches, ¿quién hola, me habla? Hola, hola ¿cómo estás? Hola, este, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bien, buenas noches. Bienvenido. Aquí ya más, hablo seguido, pero bueno, aquí andamos, este, mira, ahorita está muy interesante el tema, este, eso del chivo expiatorio, todo esto. Fíjate, ahorita con los casos que se están presentando, es muy evidente el, ¿cómo si el poder de los medios. ¿Y cómo lucan con todo? ¿Sí me entiendes? Ajá, A ver, cuéntame. Bueno, ¿verdad? Cuéntame, cuéntame. ¿Sí, voy Ah. Sí, por ejemplo, mira. Ahorita, pues, pasó lo de esta muchacha, después descansa, de y Todo lo que hicieron los medios, eh, muchos youtubers, tiktokers, sacaron información, pues, por fama, ¿no? Ahorita, con el caso de esta eh, muchacha, la cantante, después descansen, este, es más evidente, porque, no sé si te has dado cuenta, eh, muchos youtubers andan haciendo ya el mismo escándalo, eh, presentando... Bueno, el caso es sencillo, pues ya se presentó el señor, ya fue, pero ahora andan diciendo que había dos pistolas, que no eran dos personas adentro, que eran tres, que uno se fue, y andan diciendo que si en una servilleta escribió unas frases, y ya se empieza a hacer otra vez el, el cuento chino. ¿eh? Sí, cierto, que dejó escrito unas frases, esta, en Malibia ¿verdad? Que en la... En sí, la... No, y que en una, este, sí. ¿cómo se llama?, en una servilleta que dejó sí. palabras, ¿no? Sí, y pues mira, así de sencillo, hay videos, están las evidencias, el caso ya está ahí, pero ahora dicen, no, aquí una servilleta, ¿y que, que tiene, qué significaba lo que decía? Y luego que había una, un tercer hombre ahí, eh, no sé si te has dado cuenta en algunos medios de televisión importantes, ...han estado diciendo eso... ...no, hay una tercera persona... ...y la pistola que tenía el señor no era... ...no sé si has visto... Eh, ...no, eso no lo he visto... ...bueno, hubo un programa ahí, alcancé la nota... ...y dices, oye, pues ya se ve como que... ...pues ahora sí que... ...pues se ve ahí que... ...de alguna manera, pues, están encubriendo ahí... ...las cosas, ¿verdad? Esto, ...ahora sí que... ...pues este... ...pues te das cuenta, pues, cuando alguien tiene poder... ...que tiene influencia, pues, el señor se ve que sí pues se está moviendo de manera que, que pues la, la puede librar de alguna de, de alguna forma. Pero pues eso ya es evidente, está el ojo público de todos. Pero lo que quería comentar es eso, o sea, hagan, el, el problema está, está el ojo público, todos lo sabemos. Pero fíjense cómo son los youtubers, los que llevan la noticia, el chisme, y cómo lo manejan a una a un nivel que la verdad, este. Eh, pues te das cuenta que es puro lucro, es hacer historias, inventar para ganar un seguidor, para ganar fama, ¿verdad? Bueno, en el caso de este... en caso de los medios y en el caso de nosotros los youtubers y los creadores de contenido, sí. O sea, lamentablemente antes teníamos eh, eh, revistas amarillistas, programas amarillistas, pero ahora eh, los que somos amarillistas somos los que estamos creando contenido y eso es terrible como vieron que funciona como vieron que hablar de estos temas funciona, o como vimos que estos temas funcionan, eh, hablamos de este tema, pero muchos están haciendo amarillismo, sensacionalismo ten, siendo tendenciosos y te ponen ahí unos títulos unos títulos que dices, a ver vamos a ver el chisme y, ¿eh? o sea es X ¿no? Los están buscando solamente sí. llamar la atención con estos casos Sí, y luego mira, por ejemplo a ti, ¿cómo te criticaron cuando empezaste a hablar de este caso? Oye, tú eres un, eh, ¿cómo se llama? Investigador del misterio, o sea, por ejemplo, has hablado del caso de Elisa Lam, o se me fue ahorita el nombre, pues este se parece mucho al caso de esta muchacha, claro. o sea, tú estabas checando el misterio, estás viendo una investigación y te criticaron mucho, pero hay otra persona que se es investigador paranormal, Omar, no sé qué, ya sabes quién. Uh -huh ese cuate tiene un, una página de Facebook y diario está publicando de Devani y está ya publicando de todos esos ya empezó a hablar de todo, pero no le dice nada y él, él sí no lo comenta nada él nomás publica y diario videos de Devani mira, hace rato estaba viendo que publicó Ajá. una noticia, eh, un video de, del señor Mario Ajá. lo pone, lo transmite como si fuera él. El, el, el, todo, el, todo lo del canal de Mario lo pone, oye, checa los comentarios toda la bola de señoras y mujeres ánimo Don Mario, no se deje y ánimo, y mandándole saludo a don Mario. Dices, oye, Carmen, espérate, si le quieres decir algo al señor, ve a su canal oficial y díselo ahí, este es, ni en es la página del señor, y da cuenta que ya esto se la cuenta que la del señor. Sí. No hay nadie que le critica nada, ¿sí o no? Ay, es que, mira, las personas como los que hemos visto, estos personajes que salen de pronto, y que he tenido conflictos con algunos de ellos, eh, se manejan eh, moviendo a las personas, es decir, eh, su forma de hacer ellos es influir, ¿sí?, manipular, controlar, eh, usar a, a las personas y, y lamentablemente hay muchas personas que son, que, que, se, que se dejan o que no ven cómo son las cosas y por esto estas personas tienen mucho público, tiene mucha gente que los defiende, porque estas personas sí, sí están, no, no le piensan más, sí están un poquito menos inteligentes, y entonces por eso estos, sí. estas personas pueden hacer eso. Eso es lo que puedo de, decir al respecto. De hecho, por ejemplo, ahorita, um, si te fijas, muchos de los youtubers que, por ejemplo, están tirando este cuate al, al, al señor Soto, ¿ah? este, muchos ya están echando para atrás, pero porque el cuate viene respaldado con apoyo de, de Estados Unidos, ya vino aquí ahora sí que pues solamente lo estuvieron culpando, pero bien, hoy aquí estoy de inocente ver, tráeme las pruebas, legalmente ya va a denunciar a muchos, el cuate este de las uñas pintadas, tuviste que él fue el primero que se rajó y hasta disculpas le pidió en vivo casi casi, porque él sabe hasta dijo en el, en el programa no don Mario, hasta le echó de cabeza fue él, son problemas legales y llegó a decir, yo aquí no me meto, y ahí se zafó porque pues, sabe que son problemas ¿verdad? Sí, claro, exactamente Eh, y sí, este... como mencionas muchos están echando para atrás Sí, y ahorita, mira, eh, no sé si has visto la noticia, han salido casos de, de, lamentables de, de mujeres que les han pasado cosas, y, y realmente cosas que dices, güey, pero ya ahí sí nadie dice nada, nada más agarran los casos, o sea, son los medios, agarran los casos con los que pueden hacer chisme y lucrar, nada más. Y eh, mira, y te soy eh, súper sincero, eh, la mayoría se presenta con la bandera de queremos justicia, por eso estamos haciendo estos videos. La neta, no. Exacto. Es por dinero. Es por llamar a, a la atención, Exacto. tener suscriptores, tener gente en nuestras transmisiones. Por eso lo hacemos. Estos... Eh, y, y se marean a la gente, ¿eh? Diciéndoles es por justicia. Sí. Perros, si son unos atascados amarillistas. Sí. Y ahorita mucha, muchos este, youtubers ya están agarrando los casos, o sea, ya están hablando de puro feminicidio. Y sí. Cosas viendo, sí. O sea, sí pasa, pero ya sí. te, das, te das cuenta que ya se agarraron por ahí. Mira, y, y la verdad, el feminicidio es algo muy lamentable, es algo que últimamente se presenta mucho, pero mira, eh, yo recuerdo en esas épocas, o sea, que es un feminicidio, ahorita ya lo estandarizaron los medios, lo generalizan, sí. no no todas las mujeres que mueren fue por feminicidio, o sea, ya dicen, ya porque muere una mujer es feminicidio, ok, pero hay muchas circunstancias, no es lo mismo una mujer que anda de malos pasos como está la cosa ahorita, o sea, que anda de mal y, sí. y por circunstancias feas ahí fallece o una que fallece en un accidente, una que la asalta, o sea, a lo que yo recuerdo en mi entonces, esos crímenes era crimen pasional, uh -huh. Exacto. Este, y de otras maneras, ahorita Exacto. ya todos los generalizaron, y si te fijas, tiene mucho que ver los medios, ¿por qué? Porque ahorita todo lo hacen para criticar a los gobiernos, critican gobiernos de partidos, de, de acciones estatales, nacionales, entonces ya con el feminicidio, no si te pongas a ver a toda la gente que dice, no, una más, es el gobierno, el gobierno. Oye, espérame, ¿qué tiene que ver el gobierno? El gobierno, pues ya está ahí buscando. Pero a ver, a mi vecina la, la está, se pelea con el marido y la mata. Yo estoy aquí. Ahí, ¿Yo qué puedo hacer? O sea, ese ya, aquí es de cuidarnos todos. Y si ves circunstancias, ves a una mujer que la golpean, ¿cómo defiende luego al hombre? Hay circunstancias en las que pasa. Y pues, ¿qué haces? O sea, es como si yo me fuera a parar enfrente de un hospital. Y me pongo a gritar, ya no quiero que muera nadie más de COVID, ya no quiero que nadie le decida, ya no quiero que le dé cáncer. Hay que, o sea, ¿qué estoy logrando? O sea, pues a mí no quiere que pasen las cosas, pero no es lo mismo decir, pararte y decir, a ver, vamos a hacer un plan para la pandemia, vamos a hacer un plan, este, no sé, eh, por ejemplo, esto lo que hicieron con lo de la, los productos con azúcar. O sea, eso ya son soluciones, proponer, porque ¿verdad? mucha gente critica al gobierno y no propone ideas. Ahorita lo que se ocuparía es. Cambiar las leyes del país. Cambiar las leyes del país. Que si un canijo ves que matata, o sea, yo veo que mi, mi vecino maltrata a la policía, a, a la policía digo, maltrata a, la, a su esposa, o mi amigo maltrata a su novia, puedas poner la denuncia y que lo lleven como un tipo nexo. Gente, o sea, un programa, ¿sabes que este es un maltratador? alejar, como un tipo nexo. Te lo llevas y, dale? y que le den un curso y le enseñen a respetar a las mujeres. Ese tipo de planes, pero la gente preferirá echarle al gobierno. Y lamentablemente ahorita. Menciona mucho el feminicidio, bastante. Dices tu van a aumento, puede ser, pero yo creo que si vas y checas en un reporte policial diario, ¿eh? y siempre ha habido en todo el tiempo, sí, además sí. que te lo saquen más al, a flote, sí. porque es mediático, no sí. lucrar, y aparte lo usan para echar al gobierno, siempre le echan al gobierno. De alguna manera quieren involucrar a algún partido, algún representante. Entonces, pues hay muchas maneras, pero son muchos los medios y lamentablemente levantan turbas enardecidas de personas que este cuate el jugador si mañana dicen que es inocente porque realmente pues lo es ¿verdad? parece que ni estuvo aquí o sea no sé o sea presunto ¿verdad? este ese cuate cualquier, sale a la calle y lo pueden hinchar sí, se sí, se puede sí. y ahí la fiscalía va a ser un gran error porque la fiscalía si te fijas no ha salido a decir saben que este cuate nada que ver y si lo hace no le van, ya no les van a creer porque ya el chisme que sacaron ya nadie cree o sea, nadie les va a creer. Pobre cuánto, aunque esté inocente, que sea inocente, legalmente se compruebe, no falta la, la gente loca, a medida sí. que lo ve y le vaya a hacer algo. Sí, sí, sí. afortunadamente, para él, eh, vive en Estados Unidos, que si viviera en Monterrey, ya le hubieran hecho algo. Exacto. Exacto, y este, y pues bueno, si es esto, a la gente, lo único que les puedo decir es, a todos los que nos lo están escuchando, a ver, señores, si su vecina, cualquier chisme de vecina, que les digan. Imagínate que te digan, a ver, todos si le dicen, oye, tu marido te está poniendo el cuerno o tu vieja te puso el cuadro, típico chisme de vecina. ¿A poco uno luego, luego te la crees y vas? Y ya dejas a tu a tu pareja. No, o sea, tienes que ser inteligente, checar las pruebas, quien te lo dice, verificar. Ahorita salió la muchacha esta, la TikToker que inició todo, o sea, unas con conversaciones según, pues la chava se hizo fama, ¿verdad? Pero a ver, en las conversaciones ni se ve la fecha para empezar. No se ve la fecha. No hay ni un dato y que digas son verificadas. Dice la chava, bajé las conversaciones de la nube. Es fácil. Las borra. Oye, si fuera tan fácil, mija, ¿cuántos hackers ya hubieran sacado? No es sencillo, eh. Claro. Sí. Este pero si es sencillo sencillo si sí es que yo agarre dos teléfonos celulares y me ponga a mandarme los mensajes, ella nada más checó a las horas que porque salieron públicamente las horas a las que habían hablado, yo me puedo poner a las tres y media de la mañana a mandarme mensajes de un celular a otro y subir las conversaciones no sé si han visto todos los canales de YouTube donde hacen supuestas conversaciones de WhatsApp y así esas conversaciones creen que son reales no todas son reales pues hay gente que vive de eso difícil es y casi, es muy difícil conseguir eso, que lo bajes información de la nube como si fuera algo tan fácil, no es cierto. Fácil es inventar pruebas. Con dos celulares lo haces, pero la gente no ve eso, prefiere creerlo. Ahora, digamos, cierto es lo que te lo voy a decir aquí para que se chequen todos. Chequense bien la conversación que mandó la muchacha. En ningún momento están diciendo que es un asesino. En ningún momento están diciendo algo así. Dice, vamos por ti, este, ahí vamos, se sintió mal, el, el taxista no dijo que estaba en el hotel, él le dijo, la dejé en otro lado, ella caminó, ¿cómo iban a llegar allá? Ahí no se ve en el, en el mensaje que ella les dijo, estoy en el motel, oye tú, imagínate, no hay nada que las incrimine, ella según iban a rezar por ella, si sí, ella se quedó en un lugar y el taxista les dijo, porque si se, se bajó en tal lugar y fueron a recogerla, eh, eh, claro ellas viven en un lugar muy lejos de donde estaban, imagínate que si se han regresado por ella, consiguieron que fueran por ellas, porque si no teníamos que nos llevaran, y fueron y regresaron, del trayecto de donde iban, de donde estaban, hasta donde estaba el hotel, imagínate todo lo que tardaron, y si la muchacha en su plan le caminó sola, pone tú que hayan regresado por ella, y no dice que la hayan encontrado, que hayan llegado con ella, a lo mejor ella se metió, y le pasó eso, y llegaron y ya no la encontraron, o sea, Realmente esa, la conversación la, la exageraron, le dieron muchas interpretaciones y tuvo mucho que ver también este, pues la, lo que fueron los videntes y youtubers que se colgaron de esa historia y la empezaron a agregar y agregar y agregar y agregar y fue un show. Entonces, este, pues bueno, así es esto. No se creen todos los medios. Eh, yo seguía mucho al silvestre las uñas pintadas. Pensé que hacían las cosas, pero te das cuenta y la neta, no, ya no crees nada ya tomándote estos casos ves otros y ya no sabes qué creer es el cuarto poder y pues ahora sí que está cañón muy bien sí exactamente mi hermano bueno, te agradezco un abrazo un saludo y a la raza no se crean todo pónganse tuches unas conversaciones a ver si a ti te manda una conversación mira aquí tu chava anda criticando con otro a ver checale la fecha checale qué onda así me no no, no te vas lo vuelvo con la primera no, hombre, no, no, a, a mi mujer sí me checa hora, fecha, este, los metadatos. La... <risa> no, ya toda, toda, toda, toda rápida, ya te voy a contar una rápido dato, despedirme porque es donde hay. Miren, eh, yo con mi una ex, llegaba del trabajo o de la escuela, vivíamos juntos, llegaba y me decía, bien seria, bájate los pantalones. ¿Cómo que bájate los pantalones? Bájate los pantalones. Oye, pues no me los bajaba. No, me checaba el boxer y me revisaba y me olía, nah. ya que había que nada que ver. No, Ay, manches. Y sí, ahora sí, pasa a cenar. No, manches. No, está cañón. No, no, no, no, sí está pero cabrón. Pero... Sí, no, y, y luego, no, bueno, te platico, cuando me tocaba salir alguna tocada, tenía que llevarme, pero ya me desarmaba antes, para no en detalles. Tenía que ir bien desarmado para que me dejara salir. Muy bien, mi hermano, pues te mando un saludo gracias. Igualmente, te quedo mucho, hasta luego. Bye. Gracias, bye. No, no es cierto, eso de que mi mujer me checa la metadata y no, no, eso es... ¡Es broma! ¡Es bromi! ¡Es bromi! Hay que aprender a... Bueno, aprendan, aunque quizá no soy muy claro, pero cuando es bromi y cuando es sarcasmo, hay que detectarlo porque a lo mejor te digo, les digo que ustedes me pueden sacar de contexto y... Y me meto en puros problemas por hacer mis chistecitos, por decir, hacer sarcasmo. Puros problemas me meto. Lady I dice, ¿cuáles pruebas de la fiscalía? Esos videos ridículos que nos mostraron es montaje. A Lady a y Lady le voy a decir algo. Que, no nos vamos a regresar al tema, pero Lady E. Eh, lee lo que acabas de escribir. ¿Cuáles pruebas de la fiscalía? Esos videos ridículos que nos mostraron, es montaje. Si tú estás afirmando algo, si a ti te consta que son montajes, eh, puedes acudir con el papá de Devani, mostrar que son montajes. Puedes eh, ayudarte de un, un medio de comunicación, algún youtuber o lo que sea, para que muestres las pruebas de que esos videos son montajes. Eh, sería muy bueno, ya que lo aseguras, Lady E ya que tú estás segura de que esos videos son montajes, por favor, muéstranos, muéstranos la verdad. Te pedimos eso, será de mucha ayuda para el señor Mario, será de mucha ayuda para encontrar al asesino, será de mucha ayuda para poner en su lugar a la fiscalía, Lady, y e. eh, qué afortunado soy en encontrar a alguien que, que sepa que esos videos son montaje. Entonces, por favor, por favor, eh, házelo saber al señor Mario. Les va a Le va a ser muy útil, por favor, Lady, o mándame un mensaje, un WhatsApp. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, Oxlack. Soy Víctor de Romita. ¿Qué, ¿Qué tal, Víctor? Oye, quería hacerte un comentario. Sí. Hace ratito... Eh, pues mencionaste esto de la de la chica que, que el tipo aquel le quitó la vida. Sí. Entonces, pues sí mencionas que pues, ella no tiene culpa de nada, en lo cual coincido. Pero también es importante hacerle ver a la gente que también tiene una responsabilidad al ejercer sus derechos. Ya se sabía que ella ya había denunciado sobre violencia sí. por parte de ese señor y al final también estaba, o sea, volvió, volvió incluso a casarse con él. Ah, okay. Entonces, sí es importante que, a mi parecer, obviamente no, no trato de cambiar la perspectiva de nadie, de Tajo ni nada, pero pues sí invitar a, a la reflexionar al respecto, pues que la gente también tenga en cuenta en dónde se mete. Sé que obviamente nada justifica lo que pasó, pero sería a lo mejor llevándolo a un extremo Sería como decir, ok, yo me voy a meter a, con estas, con estos grupos de gente que mueve harina de eso que se meten por la nariz. Sí. Y en algún momento me me agarran, me cortan desde alguna extremidad o algo así, y o hasta me quitan también la, la vida. Entonces, menos me... me ¿Justifica que alguien me haga eso el hecho de que yo me metí ahí? Pues no, porque nadie debería quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, si uno previamente ya anda en esos pasos, pues tiene que saber a lo que se arriesga. Te digo, es un caso que ve el extremo, pero sí, pues sí es, es importante que también las chicas entiendan que cuando uno les dice o quien sea, que sí tienen cierta responsabilidad de, de que pasen esas cosas no es que se les esté culpabilizando, sino es para que se concienticen sobre dónde están metidas, porque pues, hay mucha gente, que en especial chicas, que a veces sí, digámoslo como es, por dinero o por una admiración a, a un poder político, social o algo así como el que tenía este, este tipo, pues se deslumbran y quieren estar ahí. Pues para aprovechar y, y recibir un poco también de eso que, que, que tienen estos tipos y son capaces incluso de aguantar maltratos que al final pueden desembocar en cosas como lo que pasó y pues es para que pues entiendan que aunque no tengan la culpa de nada si sí sean responsables eh, hacia con quién deciden tener relaciones amorosas o amistad o lo que sea pero Sí. Siempre teniendo en cuenta que tienen que cuidarse. Es como lo, lo que les dije, ¿no? ¿no? No estamos diciendo que, justificando que haya fallecido, no estamos justificando que haya sido un feminicidio, pero es importante el contexto porque lo hubiera prevenido e incluso hubiera hecho algo para que ninguna mujer estuviera en riesgo con ese hombre. Pero al final de cuentas, como mencionas, eh, regresó estando con él, ya sabiendo cómo era el trato, y todas estas amenazas que le que les hacía. Sí, claro, y pues te digo, suena feo, porque pues por toda esta cuestión del feminismo eh, ha incentivado que las mujeres estén mucho a la defensiva, lo cual en algunos casos es bueno, y en otros no tanto, yo considero que este es uno de los que no es tan bueno, porque cualquier comentario que hagas al respecto lo toman por el, por el lado de, como te digo, que piensan que uno lo está responsabilizando Exacto. y matices hay muchos matices hay muchos del por qué ella puede estar o no, tal vez tenía algún no sé, conflicto paternal algún, algún tema este, ahí psicológico que tal vez la la tenía ahí, no sabemos tampoco de que la podemos juzgar eh, por completo, solo podemos tal vez dar una opinión sobre las cosas que nosotros mismos hemos visto con nuestro círculo social pero pues sería lo mismo que decir este, que uno de esos asaltantes de la combi no era tan malo porque él andaba asaltando para comprar medicinas para su hijo, ¿no? Debe haber muchos que lo han hecho así, okay. pero sin embargo el, el hecho de, que de, de su actuar y de las consecuencias que a lo mejor lo llevaron a que en algún momento alguien lo desarmara y los golpearan como en tantos videos que hay pues al final el hecho eh, el trasfondo es algo y, y llega el momento en que las acciones sobre, este, pues, sobrepasan al trasfondo y las consecuencias van a ser las mismas sea alguien que, que, que estaba soltando para comprar medicina o por simplemente no trabajar te digo, son casos que pues, uno tiene que llevar al pues ahora sí que a un nivel absurdo para ver si se entiende y en el caso de esta chica pues también puede ser parecido tal vez por X o Y razón, tal vez no era ni por el dinero por lo que sea pero al final de cuentas estaba con este tipo agresor que pensándolo bien si fue capaz de hacerle eso en público incluso dar el tiro de gracia como dice la versión oficial que, que anda rondando por ahí imagínate qué cosas ha hecho que ninguno de nosotros sabemos podría ser por claro el, por el, por exacto, es un tipo que no, no tiene no se detiene a hacer algún tipo de, de, estas, de estas cosas ¿no? Sí, claro, es este, un monstruo que ojalá, la verdad, ojalá que, el, que esté en un reclusorio este, como debe estar, y sinceramente a lo mejor es, es también pecar de, de de mala intención, pero espero que los demás regos lo hagan pagar por eso y por no sé cuántas cosas más que probablemente ha hecho. Pues es el, lamentable el, para... que pasen estas cosas, y por ejemplo, en el caso de de Devani, ¿no? Ya ahorita la gente está tan harta que a fuerza es que un culpable, es entendible, aunque a veces pues tampoco es justo, porque pues muchas veces pasan, como lo, de, lo decías, de, de los chivos expiatorios, y ahora sí que ya andamos buscando más, no quien nos las hizo, sino quien nos la pague. Claro, como en el caso de Lisa Lam, eh, todo resultó de que Lisa sola se fue a meter al tinaco este arriba del... del del hotel es lo mismo o similar al caso de Devani no también estaban buscando a alguien que le hubiera hecho algo pero al final de cuentas con los videos que se mostraron con todas las pruebas que, de los testigos y demás pues resultó que al parecer ella sola se subió al techo del hotel se subió a la cisterna y se arrojó se escucha absurdo pero no hay pruebas de que hubiera un asesino en el caso de Lisa Salam, es muy similar al caso de Devani. Incluso hay algunos videos también, no he visto pruebas, digo, este, de documentos oficiales ni nada, pero se manejaban algunas versiones que supuestamente citaban a, a, pues, a los investigadores forenses, y se había descubierto también que la chica tenía algunos problemas mentales Exacto. que no estaba atendiendo apropiadamente y que era por lo que también no actuaba mal eh, no estoy diciendo que sea esto porque volvemos a lo mismo no podemos afirmar ni sí ni no pero pues llega a pasar y, y en ese caso ya ahorita a estas alturas pues ya lo ya lo aceptamos no ya ya nos dijeron ah pues es que pasó esto y uno dice bueno well, pues ya se resolvió pero en el momento que pasó lo de la si a los tres cuatro meses eh, alguien hubiera dicho ah no no fue ella solita, tampoco se lo hubieran creído porque cuando el caso está caliente la gente vuelvo a lo que decía pues quiere ver sangre quiere ver un culpable quiere ver a alguien en la cárcel o hasta que linchar gente exacto entonces pues, a ver qué a ver qué resulta con con los días y pues lamentablemente es feo decirlo pero pues Ojalá que ojalá que las mujeres se cuiden más y que los hombres que son así como es este tipo, dejen de serlo. Sé que no es algo posible, pero pues ojalá que fuera así porque pues ya estamos en una sociedad completamente descompuesta. Así es, mi hermano. Bueno, te agradezco la llamada. Tu opinión me parece muy acertada. Y pues gracias por participar en las siguientes transmisiones. Ojalá también podamos tener tu punto de vista. Muchas gracias a usted. buenas noches, nos vamos. Saludos, mi hermano. Awitz, la manzana de la verdad y la sabiduría, dice, regresé solo para ver qué onda, y siguen hablando de Devani, y te propuse hacer un directo juntos, pero por lo visto no te interesó mucho, bueno, me voy ahora sí, que estés bien, Oxlack, que estés muy bien, adiós. Eh, tranquilo, viejo Awitz, tranquilo, si, si regresas a la transmisión podrás ver que hablamos sobre ti, vimos todos los mensajes que nos habías mandado, te imploramos que no te fueras y te dije que podríamos hacer la transmisión, pero parece que tú no viste esa parte, chécale por favor a Witz para que veas, maestro, que nosotros te respetamos y que nosotros estamos de acuerdo con lo que nos mencionas y estamos eh, listos para cuando tú digas que hagamos una transmisión Sí, me importa la transmisión, señora Witz. Mar Mar dice: Creo que las mujeres también debemos tomar responsabilidad de nuestras decisiones, más aún cuando ya viviste una situación de violencia respecto al homicida. Ojalá y prime, y prime la justicia, aunque lo dudo. Eh, es, tiene razón, Mar Mar. <coughs> y es que es súper complicado el, el, el, el, que, el que no parezca que justifiquemos la muerte o golpes que se le den a las mujeres, no, no podemos justificarlo de ninguna manera, no, no podemos justificar nada, pero si podemos decirle a alguien que conozcamos, oye, tu esposo te pega, tu novio te pega, eh, te, te maltratan, te amenazan, y que sigan estando ahí, no vamos a justificar por nada que le quiten la vida, pero es como, entiendan por favor, denuncien a esta a estos hombres no permitan que suceda esto si ustedes escapan de eso pueden eh, ayudar incluso a que otras personas no no terminen sin vida les voy a pedir a los moderadores por favor si hay alguien está haciendo spam yo estoy tratando de bloquear a esa cuenta pero qué raro el chat, dice bloquear usuario y lo, lo bloquea por algunos, algunos minutos, o sea, no entiendo para qué bloquear si no lo va a bloquear completamente, los bloquea por algunos minutos, entonces no sé cómo puedo quitar esta, una persona que está haciendo spam en, en inglés, no es, no es alguien que esté dando una opinión diferente, solamente es alguien que está haciendo spam para que lo bloqueen porque ensucia el chat con esas cosas. Entonces, eh, mujeres denuncien a esos hombres, mujeres dense cuenta de esos hombres, mujeres no se expongan. Es bien difícil y complicado porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra, pero las marchas feministas dicen que no por cómo vas vestida, eh, tenga el derecho de abusar de ti, pues claro que no, claro que no, claro que no, pero sabes que no vivimos en una sociedad, saben que no vivimos en una sociedad de respeto, saben que vivimos en una sociedad peligrosa, donde los hombres, o muchos hombres, no todos en general, porque si no también se ponen locos los hombres, eh, muchos hombres son depredadores, y no te vas a ir con una minifalda, y eso de pelear de por cómo me vista? no importa eh, el asesino es tal y el abusador tal gente no puedes irte con una minifalda a un lugar que puede ser peligroso o sea sí tienes todo el derecho de vestirte como quieras pero no vivimos en una sociedad donde se puedan hacer las cosas correctamente no vivimos en un piche lugar bien lleno de personas malas y Vestirse provocativamente para ir a un sitio tienes todo el derecho de hacerlo, pero piensa por favor un momento en tu seguridad porque hay chingo de hombres depredadores que pueden hacer algo. Por favor, mujeres, no no estamos este no estamos siendo machistas y diciendo no salgas vestida así. Es por seguridad por seguridad no es por cómo se vistan. So, ustedes son bellas por todas partes, son bellas, bellísimas. Pero pinches entiendan, no pueden salir en una sociedad como esta vestirse así. Si estuviéramos viviendo en Suiza en Luxemburgo hace un chingo de frío y, y, y no y no podrían salir con minifalda ni mucho menos. Pero digamos que si vieron allá, háganlo, vístanse como quieran, Hay, a, la justicia es mucho mejor, los policías están mucho más entrenados, las personas son como, tienen una cultura más de respeto, incluso si te ven vestida en un, uno de esos países, te ven vestida así como los latinos o las latinas se visten en un país europeo, se, se, se, se sorprende ¿no? Se, <coughs> se alteran, o en, o, o en Japón o en países así, cuando ven a una mujer latina vestida de esas formas, se espantan, porque su cultura es diferente. Pero aquí en, en, en, en Latinoamérica, los latinos que la sangre caliente, que, que, que la rumba, que, que somos muy divertidos, que las mujeres muy bellas, sí, sí, ¿Sí? pero también... Chingo de problemas, chingo de hombres depredadores. Por favor, mujeres, yo entiendo su movimiento. Entiéndanos a nosotros, los que les decimos, si te pegan, denuncia. Si te pegan, si hay abuso, si hay violencia, ya no te juntes con esa persona. Si ves algún tipo de, de violencia acude con autoridades, no te vista de esta forma en tal situación, hagan caso por favor, no es queremos ser libres y que sean iguales y tenemos los derechos y ya no más muertes, o sea, sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero en una sociedad asquerosa como la que vivimos, no se puede chicas, no se puede, no se puede, hay muchos depredadores, mucha gente que aún siendo buenos ciudadanos, se les pinche bota la canica y hacen algo malo, espero que no vayan a tomar a mal mis, mis comentarios, solo queremos que no haya una más, que ya no haya, y dijo bien hace, el, el, la persona que me habló hace un rato, lo dijo muy bien, en, en los tiempos pasados era un este, un crimen pasional, se le llamaba crimen pasional, o se le llamaba eh, un asesinato de una mujer. Pero ahora el tema es mucho más delicado, ¿no? como es delicado el tema de feminicidios, el tema de derecho de la mujer, como es el tema de la libertad de género, como es el tema de lo del aborto, como son muchos otros temas. Que no puedes tocar. Que antes era como. Como más entendible para todos, pero ahora. Ahora. A, a nadie le vas a caer bien. Todos tus comentarios serán mal interpretados y es dificilísimo. Eh, dice Gustavo Soto. Hoy subí pruebas en mi página de YouTube como distorsionan la verdad. Sí, Gustavo Soto, pero te voy a decir una cosa. Aquí yo te he pedido que entres a la transmisión, que te damos un espacio para que nos digas las cosas, como sucedieron, como son, que nos presentes que tú no eres culpable de nada y demás y no has querido, entonces eh, Gustavo Soto, pues ya eh, no queremos hablar del tema porque pues no quieres recibir la entrevista, yo te he invitado a la entrevista, dice ya no puedo dar entrevistas, eso me dijiste desde el primer momento, no puedes, no puedes, no puedes y ya saliste con que ya le diste entrevistas hasta al Kiko TV, que fue quien te puso el dedo, ya hasta le diste entrevista a él, le diste a mi manager, a mi amiga, y a otros que dos que no conozco, pero aquí, con Oxlack, no, ahí no voy a dar entrevista, ¿por qué? No lo sé, yo que siempre estuve de parte de la justicia y de parte de la razón, y que fui el único youtuber que decía, no me lo juzguen porque no hay pruebas, Ah, con ese pincho Oxlack no doy entrevistas. Así que Gustavo Soto, ve a dar entrevistas a otra parte aquí. Ya no, aquí ya no. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Oxlack, Habla María. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Buenas noches. Mira, para solo comentar, seguir la, la línea de raciocinio que está, de lo que se está hablando en este momento, de la situación de pues de la, las mujeres, ¿no? Como, como nos decimos, y de la sociedad en la que vivimos. Y tienes absoluta razón. Ah, es bien difícil hacerlas entender ah, los, los cánticos, como dices tú, nos podemos vestir como sea y tal. Eh, sí, pero no, ah, para añadir, no solo por los depredadores, o sea, la, la cultura, en, en, pues yo como mexicana hablo por, por lo que sé, ¿no? de la cultura de, de mis hombres, en los hombres, del en lo, en mexicano en general, y lo voy a decir así en general, aunque se me van a aprender muchos, pero uh, te, los hombres tienden a tener esa cultura y va a tomar muchos años a cambiar, porque es como tú dices, o sea, se pueden vestir, qué bueno que pudieran vestirse como quieran, pero pues es exponerse porque la mente de los hombres está corrompida y es por la cultura de mucho tiempo, de mucho tiempo atrás. Y, y no solo es por reivindicar cómo nos queramos decir, sino es más bien cambiar la cultura de, de, de, las, de las personas, de los hombres. Porque, wow, es, este, es muy difícil. ¿Me estás escuchando Claro, sí, aquí estamos te estamos escuchando. Uh, una una de las uh, cosas que a mí me choqueó, uh, en, en, no que me choqueó, sino que me di cuenta de la diferencia... En, eh, más marcada, ¿no? Un, un, un día estábamos viendo, hace muchos años, eso es casi, casi cuando nos acabamos de casar uh -huh. yo y mi esposo. Eh, y mi esposo es de Brasil, sí. entonces habíamos eh, contratamos el canal, el cable, y tal, para, para que él viera sus programas y tal. Entonces estaba aproximándose la, el tiempo de Carnaval y pasaban los, los comerciales y tal pues las mujeres eh, topless, ¿no? O, o las mulatas, esas veces, y todo. Y yo, ay, yo me persiné, no, muy per no me, me sorprendí, y en cierta manera, jugando, le quise tapar los ojos, y nunca se me va a olvidar este comentario que me hace. Yo crecí viendo eso todos los días. O sea, ellos como cultura, eh, en cierta manera, latinoamericana, o Hispano, que están en, en Sudamérica y que en cierta manera son latinos también, tienen otro tipo de cultura. Ellos pueden ver a las mujeres casi desnudas caminando por la calle y no les da por faltarles el respeto. No les da por violarlas, ¿no? Que, que sí existe, sí, sí, sí, sí hay personas que lo hacen, pero la mayoría de ellos no, porque no tienen ese morbo de, de tantos años enraizado de que si ya la ves, ¡ay! Los piropos sucios, la, los comentarios. Luego el, el, la persona, la mente del hombre tiende a, a desvariar y a pensar que la mujer lo está pidiendo. Um, no sé si me explico Sí, sí, sí, sí, sí. Te explicas bien. Y no debería de ser así, como lo que estabas comentando de los países europeos, ¿no? Que en Italia y tal, que tienen las playas toples y la gente los ven como ver pasar volar un pajarito, o sea, como si nada, porque su cultura está mucho más allá, allá está más avanzada la manera de pensar en esa área qué bueno que algún día lleguemos a ser así como cultura latina y más en México y tratando de pensar que tal vez otros países de Latinoamérica son así por, por las mujeres, ¿no? lo, que, lo que sufre la mujer por la cultura ancestral del machismo del pensar que la mujer objetizarla pensar de ella como un pedazo de carne y desrespetarla punto, básicamente, porque aunque te tapes hasta el cuello hasta la punta de los dedos, el hombre cuando va a pensar mal, lo va a pensar, o sea, eso de que te vestiste provocativa también, añade sí, pero no lo es todo, porque la cochinada ya la tienen en la mente. Exactamente, exactamente, o sea, eh, sí sucede eso, pero debemos prevenir también el... El que los hombres piensen que una mujer se viste así para provocarlos, para coquetearles o... Ah, no, sí, sí, sí, tienes toda la razón, sí, o sea, ¿para qué no voy a exponer? O sea, ya sí, me encanta la minifalda y me gusta mi shortito en el tiempo de verano, pero yo sé cómo son los hombres, mejor no me expongo y aunque tengo todo mi derecho, pero ¿para qué le busco? Y sí te entiendo, obviamente que te entiendo. Tienes toda la razón, pero qué pena. ¿no? Eh, eh, ¿Tú dónde vives? ¿En México o en Estados Unidos? Yo vivo aquí en Estados Unidos. Ajá. Eh, ¿En algún momento eh, vestiste de alguna forma así y hubo piropos o conductas de los hombres de ese tipo? Ah, del hispano, obvio. Porque igual, o sea, la cultura del americano y la gente aquí es más relajada, o sea te ven y no te, te prejuzgan, te juzgan, si estás muy, muy, muy guapa, muy formada, o si estás muy mm, del otro extremo de la balanza, o sea, nadie te está fisgoneando um, en general, ¿no? Pero el del latino sí, tristemente, o sea, porque de nuevo, inmigramos, y inmigramos con nuestra cultura, y sí, o sea, nos adaptamos a la cultura de donde vayamos, en este caso Estados Unidos, me imagino que el hispano que vive en, en otro en Europa, lo que sea, eh, pero no es muy difícil sacarla, ¿no? Aunque te diré, o sea, como dice el dicho, no hay borracho que coma lumbre. Obvio que saben cómo y cuándo, porque aquí ya ves, en Estados Unidos todo es a, eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se diría? este a, Hostigamiento de la parte S, e, e, X, U, a, ¿me entiendes? Ok. Hasta un piropo, un piropo, si a mí no me gusta un piropo que me diga una persona, y yo voy y lo acuso que me está hostigando y cállate la boca, se, se, se, se le arma un problema. Entonces el latino aquí se cuida, pero a la vez se le van las cabras al monte, porque sabe cómo y sabe cuándo. Sí, terrible la cultura que tenemos. Alguien por ahí había dicho sí. que que los hombres que, que piensan que todos somos depredadores y que desde chiquitos somos así eh, la cultura más bien es la cultura en donde nos desarrollamos somos así no sí, todos los hombres claro está la cultura está, inclusive el familiar no Él ya está tan arraigado es es ya uh, automático o sea que el papá o el tío ay mira la muchacha y mira y que entre más son novias tenga o que no no me entiendo los, los los empujan hasta desde chiquitos, y lo ven, lo viven, eh, es, es, es bueno, es lo que yo, yo he experimentado, yo veo, yo soy mexicana, pero soy de la parte del norte de México, soy de Baja California Norte, sí. eh, de Mexicali, oh. y yo decía desde, desde más joven, desde chica, desde adolescente, porque yo me vine a Estados Unidos de adolescente, ay no, no, no, yo no sé cómo estas mujeres aguantan, a mí nunca me cabía en la cabeza cómo el hombre es con la mujer eh, culturalmente, eh, cómo la trata, cómo la tiene, cómo te, te, te, tenemos doble moral en las en relaciones y matrimonios. También la mujer, porque la mujer sabe que su esposo hace cosas, eh, pero lo omite o lo pone atrás, porque ella es la esposa, ¿verdad? Y, y yo digo, wow, no, yo no puedo, yo no nací para esto, yo, yo no podría aguantar esto, porque es muy fuerte la, la, la, la, la idiosincrasia del latino, del, del mexicano. Voy a, voy a hacer una pregunta última, la última pregunta. ¿Sí? Eh, por ejemplo, aquí dice Dross que si alguien te, da, te echa un piropo, pero es guapo, es como si fuera algo bonito y si es feo... ¿Sería un acosador? No, no de, depende, o sea, yo digo piropo, eh, y, y, y de nuevo, voy a, voy a reiterar lo que dije antes: un piropo sucio, un piropo con falta de respeto, o sea, hay maneras de hacerlo, tampoco no, no, mm, bueno, por lo menos yo, yo no voy a, como te dijera, a, a hacer este, uh, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Selectiva va. Ah, porque está guapo, se lo voy a aceptar. No, no, no tampoco. No, no. Depende que la. O, no estoy hablando de piropos como tal, que diga, oh, de, de repente, ay, te, te miras bonita, te, te queda bien esa ropa. O, ay, qué que, mamacita, no, ay, que la quieras sales por el pan, cosas así, y estoy siendo light, ¿no? Sí. estoy Tengo ligera. Yo, de hecho. Depende. Yo, de hecho, sería mejor, yo soy de la idea que sería mejor no decir ningún comentario. Absolutamente, no tenemos por qué decir comentarios sobre cómo se ve una mujer si no la conocemos. Exactamente, uh -huh. exactamente, tienes toda la razón, exactamente, ¿Sí? uh -huh. porque pues ahí ya una cosa va a ir dando a la otra ahí, ¿Sí? no, no, no hay ningún ningún derecho ¿no? para evitar, no porque puede ser un tiropo un comentario bonito, pero ¿para qué?, Viene siendo lo mismo. Muy bien. Pues bueno, te agradezco la llamada, que nos hayas eh, contado esto, que des tu opinión, y ojalá sigan eh, participando en los demás temas que vengan a futuro. Claro que sí, claro que sí. Pues gracias a ti que me diste el espacio, que tengas buena noche, y felicidades por tu por tus transmisiones. Saludos. Gracias. Adiós. Bye, bye. Chicas, dice crop y si te acosa Henry Cavill... Vamos a dejar este tema de, de la mujer, del acoso, de los piropos, del sugar daddy, del sugar mommy, de, porque sí eh, platiqué con, con mi almohada, platiqué con mi almohada y como que sí fue positivo, fue afirmativo el, el punto donde voy a invitar a mis amigas a que hablamos de este tema. Entonces les voy a decir, ojalá... Eh, pues, Quizás hasta este viernes podría ser. Les pues voy a, a decir que si, que si quieren hablar sobre esto de tener novios este, mayores por, por alguna seguridad económica y demás, o sea, yo creo que están abiertas a platicarnos. Mis amigas son, me tienen mucha confianza, creo que ellas podrían ser honestas. Y eso es lo que me gusta. De que... De que puede haber que, la, que, que se juzgue a una mujer, claro, pero yo creo que le tengan miedo a ser juzgadas y yo creo que sí van a aceptar a poder hablar de este tema en vivo aquí con ustedes. Así que yo mañana les escribo a mis amigas, dos amigas que tengo, y que vengan a platicar del tema y vamos a ver si, si, si les gusta esta, esta nueva forma de entrevistar a personas que, que estén cerca de donde vivo y podamos hacerlo en un mismo lugar, ¿no? Así que vamos a dejar ese tema para después. Ya por último, porque ya son 2.15 y vamos a hablar de rapidito solamente el otro caso, otro tema de las noticias que está sucediendo y que para mí es importante y que por eso lo quería platicar, solamente en de los migrantes. Ya no sé cuántas personas fueron las que terminaron sin vida de ese... Eh, de ese del tráiler que, que dejaron abandonados solamente quiero poneros en contexto, si ustedes no son de México si no son de Estados Unidos, si no conocen esta noticia, sucede que pues eh, hay constantemente, todos los días diversas formas de pasar, de cruzar la frontera, los inmigrantes pasan de, de Centroamérica de México, pasan hacia Estados Unidos buscando eh, tener empleo, ganar en dólares, mandar dinero a sus casas para que sus familias puedan eh, tener una vida mejor, para que puedan tener algo mejor. Entonces, todos los días, como les había platicado, las fronteras de México en Tijuana es la más eh, donde hay paso de personas, más paso de personas en el mundo, pero sobre toda la línea fronteriza de México, pasan y pasan y pasan cientos. De migrantes todos los días, todos los días pasan, y bueno, esto ocurrió también en Texas. Pasó un tráiler, es un, mode, una, un modo de pasar inmigrantes, un tráiler, una caja llena de migrantes. Pasó por la, por la garita, la garita es el, la entrada hacia Estados Unidos, donde te revisan, donde te hacen preguntas, donde muestras tu acreditación para entrar a Estados Unidos, todo eso pasó por la garita. No sé por qué no hubo dudas, no sé por qué no hubo revisión. Ahí debemos de también saber que dentro de los, eh, pues de, de los de migración están coludidos con personas, del tráfico de personas, porque hay mucho dinero. Cuando yo me fui a Estados Unidos hace como 20 años, que me fui a Estados Unidos de ilegal, pagué 21 mil pesos, 21 mil pesos, muchísimo imagínense, o sea, ahorita yo no sé cuánto esté la cuota, debe estar como en 40, entre 30 y 40 debe de estar, 30 mil o 40 mil pesos para que un coyote, para que un pollero te pase hacia Estados Unidos, entonces imagínense todo el dinero que se llevan, estas personas obviamente pueden tener vínculos con los agentes de migración que les permitan que pasen pues trailers llenos de migrantes, y uno de estos trailers pasó, no sé bien cómo ha sido la historia, pero resultó que el trailer termina siendo abandonado, más bien, no sé si abandonado, no sé si abandonado, porque ahí va, ahí va lo que investigué un poco y lo que sé, el trailer queda varado, queda estacionado a, una, a la orilla de la carretera, en Texas un calor terrible, más arriba de 40 grados centígrados, la gente toda acumulada dentro de ese, de ese caja de tráiler, se estaba asfixiando, se asfixió del calor, les faltó el oxígeno. Alguien hace, dentro del tráiler, alguien tiene un celular, hacen una llamada al 911, responde 911, le indican que están todos dentro de ese tráiler, que se están asfixiando, que los ayuden, por favor. Y bueno, es así como encuentran al tráiler y pues llega la policía y encuentran al tráiler. Ahora bien, yo no sé cómo haya sucedido todo esto, no hay mucha información de cómo pasó, pero el día de hoy que pude investigar un poco más, eh, me doy cuenta que cuando llegan la, las policías hacia el tráiler estacionado, encuentran, eh, ojo, personas fuera del tráiler y personas dentro del tráiler. Entonces no entiendo no entiendo si en algún momento de, cuando están estacionados los últimos que sobrevivieron pudieron abrir la puerta alguien les abrió la puerta o qué fue lo que pasó pero bueno ya habían muerto muchos arriba de, de 50 54 habían muerto ya y algunos otros estaban tirados en los arbustos no tenían agua estaban igualmente eh, con el golpe de calor muriendo en los arbustos. No sé cómo haya sucedido, si alguien llegó y les abrió la puerta, o si fue el mismo que llevaba el tráiler. <coughs> que llevaba el tráiler, bajó, les abrió, y cuando les abrió, pues ya solamente sobrevivieron unos cuantos y todos los demás estaban muertos. Porque cuando llega la policía, eh pues tratan de ayudar a los que están los que están vivos, reportan por los que están muertos y también investigan quién llevaba el tráiler. Y resulta que uno de los que estaba afuera tirados en, el, en los arbustos se hizo pasar como indocumentado, como inmigrante, haciendo pensar que el que llevaba el tráiler había dejado el tráiler ahí y había escapado. No, se quedó el mismo que conducía el tráiler, estaba dentro de los de los migrantes que estaban tirados afuera en los arbustos lo descubrieron porque las cámaras de seguridad de la garita mostraron cuando este conductor del tráiler pues está eh, está manejando el tráiler se le ve la ropa se le ve la gorra y es así como identifican que dentro de los migrantes vivos estaba esta persona entonces lo detienen la noticia es que este conductor del tráiler va a pagar con la vida. Si sí, en Estados Unidos no se andan con jaladas, y eso es lo que debería de haber en México, un país con tanta, con tan podrida sociedad, con tantos bueyes haciendo delitos y crímenes, no haya, eh, como en toda Latinoamérica, no entiendo por qué Latinoamérica es así. En Estados Unidos sí hay pena de muerte, y en toda Latinoamérica, que son bien pinches violentos, Ah, no, acá no, derechos humanos y no sé qué, la fregada. O sea, secuestradores, violadores, demás personas, crimen organizado. No, no, no, unos cuantos años salen. O tienen derecho ya a 70 años y ya que salgan. Eh, pinches autoridades, pinches reglas, leyes en Latinoamérica, están viendo y no ven. Bueno, en Estados Unidos a este hombre que iba manejando el tráiler le van a dar pena de muerte. Y lo mínimo será eh, de por vida, prisión de por vida. Pero lo que están viendo las autoridades o lo que anunciaron las autoridades es pena de muerte para el chofer y pena de muerte para alguien con quien se estaba comunicando. Es decir, en el celular que encontraron de, de esta persona, del chofer, estaba con una conversación con otro, otro tipo quien estaba... Eh, pues de alguna forma manejando la situación, dirigiendo o operando este tráfico de personas y entonces lo ubicaron y también lo detuvieron dentro de Estados Unidos en Texas a estas dos personas pena de muerte pena de muerte y agarraron a otros dos otros dos que también que son mexicanos que viven en Estados Unidos y que tienen como documentación que acredita el tráiler Así que estos van a pagar el conductor con quien estaba manejando el tráfico de personas y dos que correspondían a papeles y algo que tenga que ver con... Dejen de hablarme, Néstor me está, hable y hable y hable. Oh, hoy no, señor maestro Néstor, hoy no me hable, por favor, porque me está desconcentrando del tema que estoy hablando. Ya no vamos a hablar de los morollos hoy, ya no vamos a hablar del tema de Devani hoy, vamos a hablar de la, del tema de la otra oh, que no que no que no que no que no y entonces vamos a hacer esto Mira. ay cabrón cuando te, cuando cerré cuando cerré el WhatsApp a ver vi bien oh, oh, o bueno. vamos a tener una Vamos a tener algo interesante que ver aquí. Alcancé a ver algo perturbador. Cuando cerré el WhatsApp vi algo perturbador, gente. No se vayan, no se vayan. Espero que eso perturbador siga ahí porque se los voy a mostrar. Entonces, eh, sobre el tema de estos migrantes, tenemos a 22 mexicanos fallecidos ahí, otros hondureños y otros, no sé si son guatemaltecos, espero que no esté errando, pero se, se, la, la información es que tanto estos cuatro países, porque no recuerdo si es Guatemala, Honduras sí es, México y Estados Unidos, se organizaron para hacer las investigaciones pertinentes para hacer justicia de lo que se pueda hacer justicia, para repatriar los cuerpos, para lo que se tenga que hacer. que lo que se tenga que hacer simplemente es a estas personas, como Estados Unidos, mano dura, pena de muerte, se acabó, los otros países tendrán que repatriar los cuerpos y se acabó, porque el tráfico de personas, de migrantes hacia Estados Unidos, es por años, por décadas. Es una organización delictiva, por decirlo de esa forma, que es por décadas, que está funcionando por décadas y deja miles y miles de dólares, miles y miles de dólares, diario, diario, se van migrantes, diario cruza migrantes, cuando yo estaba en Estados Unidos, los eh, índices de migración del paso por la garita, en, en, bueno, pa, del paso de migrantes en, en Tijuana, en, no, en, en Mexicali, que es con caléxico, era de 4.000, de mil migrantes diarios cruzando la frontera, imagínense, mil personas, no sé, no sé si solamente estoy hablando de los datos de Calexico y Mexicali, a lo mejor es de toda la frontera, Es ya tiene tantos años, como 30 años, olvídense, ya no recuerdo bien, pero sí recuerdo la, la nota porque la apunté, a mí me importaba en aquellos tiempos que no había internet, no había teléfonos celulares, a mí me importaban todos los datos que hubiera de migrantes, porque para mí fue un shock increíble el descubrir eh, la vida de un migrante. O sea, yo la viví, yo experimenté, yo sé que ser un migrante y para mí todo fue algo que tenía que saber el mundo. Y en ese, en ese mundo no había internet, no había teléfonos celulares. Entonces, eh, yo escribía en mis libretas, escribía... Todos esos datos, 4,000, a lo mejor eran toda la frontera, pero 4,000 personas pasando diario hacia Estados Unidos. Imagínense, imagínense por décadas que hay tráfico de migrantes, tráfico de drogas hacia Estados Unidos. O sea, son negocios gigantescos, gigantescos, increíblemente enormes. Eso no se va a parar. No, ningún presidente que llegue a Estados Unidos va a parar la migración. Ninguno que llegue a México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, o Costa Rica, o Panamá, o Colombia, Ecuador, o pa Paraguay, o Perú, Argentina, de donde sea, ninguno va a parar la migración, ninguno. Son negocios redondos gigantescos. Quiero decirles tan gigantescos que son. Quiero decirles que el Producto Interno Bruto de México, es decir, eh, de donde obtenemos mayor ingresos, el país de donde obtiene más dinero es la venta del de petróleo para México en primer lugar y el segundo es de las remesas, que es el dinero que mandan los migrantes hacia México. El segundo ingreso de México, que es un país riquísimo en todas, en todas las áreas es riquísimo, el segundo es eh, las remesas que mandan los migrantes hacia México y por décadas sigue siendo la, las remesas que nuestros eh, compañeros en Estados Unidos mandan hacia sus familias en México imagínense obviamente el tráfico de personas estos polleros estos coyotes esto coludidos con todo generan miles y miles o por no decir millones de dólares por esto que es el tráfico de personas se dice que, eh, lo que lo que ocurrió y por eso es tan importante el de cincuenta y tantos me parece que ya hasta 60 personas muertas son eh, o es el caso de mayor eh, de, es como la mayor tragedia de inmigrantes en Estados Unidos, se está hablando de eso, la mayor tragedia de inmigrantes en Estados Unidos, recordemos, recordemos que el, el, el, este mismo año, Sí, me parece que este mismo año otro tráiler en Chiapas, México, se volcó y llevaba igual como cincuenta y tantos migrantes en la caja. No recuerdo cuántos muertos fueron, pero era lo mismo. Un tráiler en Chiapas este mismo año se volcó y murieron tantos y tantos migrantes. Eso fue en Chiapas. Ahora fue en Estados Unidos. ¿Qué cosas? Ox, ¿cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Pues sí te la puedo contar toda. <risa> sí te la puedo contar toda. Fue increíble. Fue, uf, uf, cuántas, tantas historias de la Segunda Guerra Mundial. Pero, pues bueno, no te las voy a contar ahorita. Voy a contestar a esta persona porque me está llamando toda la noche. Y ya vamos a cerrar la transmisión. Vamos a contestarle para cerrar la transmisión. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Guadalupe Victoria era buen presidente. <risas> buenas noches, buenas noches. Pues como Guadalupe Victoria, como buen militar. Este, pues, ¿qué podía hacer un presidente en aquella época? ¿Qué México ese? ¿Qué México ese? Donde se, se pedía el los, este se cobraba por cada puerta y por cada ventana que tenías en tu casa. Y también hubo eh, este, ¿cómo es? impuesto, impuesto por cada ventana y por cada puerta que tuviera tu casa. Y también impuesto incluso por cada perro que tuvieras. Así que imagínense, imagínense los impuestos que había en aquellas épocas por cada ventana o puerta o por cada perrito que tuvieras. Yo creo que desde ahí, desde que fue lo del impuesto de tener un perro, que se volvió que hubiera tantos perros callejeros. Yo creo que el problema viene desde, eh, desde ese momento en que se cobraron por perros. O, no sé si por gatos, pero por perros sí estoy seguro. Yo creo que por perros fue de que todos abandonaron a sus perritos y, y obviamente no había cultura de... Ya estoy hablando de un tema que no nos compete esta noche. Ya vámonos porque ya son dos horas con con 30 minutos y ya iba a empezar a hablar de la cuestión de, de que esterilicemos a los perros y de por qué hay perros callejeros y la problemática, aquí nunca se acaban los problemas, si se dan cuenta cada noche que entro aquí a hablar de un tema, son problemas, Dios mío, Dios mío, problemas, problemas y más problemas, ¿qué pasó con Néstor? ¿habló? Néstor me está hablando, está hablando y hablando y hablando, pero ya valió la transmisión, ¿Ya, tronó, ¿Ya te tronó la tacha? Ya, exactamente, ya tronó la tacha. Ya es hora, es momento que nos veamos. Les agradezco a toda la gente que hace posible que estén en estas transmisiones. Eh, hace rato regañé a un chico porque decía qué hiciera y no me daba superchats. Eh, quiero pedirle una disculpa a este compañero que lo regañé porque me estaba diciendo qué hacer y no me daba superchats. Pero quiero decirles también que sus superchats es lo importante para que yo esté todas las noches o esté haciendo estas transmisiones o esté ocupando estas dos horas o dos horas y media del tiempo o, o más tiempo al investigar los temas y poderlos tratarlos aquí y traerles información veraz o, inter, in, o información más real que la que pueden encontrar en algunos otros lados o la que pueden encontrar en los noticieros, es la que les vengo a entregar, los superchats son importantísimos, de eso es lo que mi canal se mantiene actualmente, y les agradezco inmensamente ese apoyo y les agradezco inmensamente el apoyo que me están brindando en Patreon y el apoyo que me dan con las estrellitas en Facebook y el apoyo que me dan al ver, al compartir, a darle like, al comentar, al hacer una llamada a las transmisiones, todo eso en conjunto hacen que estas transmisiones puedan ser posibles cada noche, así que les agradezco inmensamente a todos y me disculpo con los que, con los que regañé, eh, Creo que se dan cuenta que en algún momento, gracias a Aventuras y Leyendas por 129 pesotes. Aventuras y Leyendas suena a canal de YouTube, ¿eh? Si tienes canal de YouTube, cuéntanos, cuéntanos qué haces en tu canal. super sticker de Adriana que nos mandó 5 dólares. Gracias. Quiero disculparme y yo creo que me lo voy a hacer todas las noches. Pero si se dan cuenta, yo tengo un momento en la transmisión en donde me empieza a subir... La, la parte está como de, de irritación, de irritable, de que me irrito, de que un comentario me hace enojar y me prende y me prende y me, y me enojo y me enojo y termino diciéndoles cosas, regañándolos, eh, hablándoles fuerte eh, o diciéndoles algunas otras cosas que pudieran ser hirientes. Si se dan cuenta, todas las noches eh, va subiendo, tiene un punto y después baja. Y cuando termina la transmisión, termino eh, pidiendo perdón. Debe de ser mi enfermedad, debe de ser eso. Así me, así me pasa. Empiezo el nivel hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y termina bajando. Entonces, creo que todas las transmisiones me va pasando lo mismo. Y ya cuando va a terminar la transmisión, ya es cuando termino ya más relajado, ya, ya que me explotó la tacha completamente, ya es hora de dormir, pero antes de que me explote mis índices de irritabilidad empiezan a subir y, y tienen un tope y de ahí bajan. gracias a todos Aldo, Mireles. gracias por esos 10 pesotes mi hermano, un abrazote un abrazo grande, grande, grande un abrazo grande eh, dice, ah, sí, sí cuéntanos qué viste en Whatsapp, les dije que no se fueran ¿verdad? a ver, vamos a ver si está todavía lo que vi en Whatsapp a ver yo vi algo extraño, muy extraño en WhatsApp. A ver, déjenme ver qué fue. A ver. Ah, sí. Sí, pues los voy a compartir. Es este, es un maestro. Así de enojado te hubieras puesto al Kiko, no te creas, estoy jugando. Farfán Tulio. Sí sí, sí, no, sí, no, les voy a compartir lo que, vamos a compartir, sí, lo que estoy viendo en pantalla, órale, gracias mi hermano, leyendas, un abrazo, qué buena onda, gracias por ese super chat, estoy compartiéndoles ahora esto, gracias a aventura y leyendas, Gracias, Aventura y Leyendas, que nos mandó 250 pesotes. ¡Qué buena onda! Se rifó, se rifó. Gracias, qué buena onda, mi hermano, Aventuras y Leyendas. ¡Qué buena onda! Gracias. Mira, me fuiste, me dejaste contento. Eh, en el WhatsApp dice lo siguiente. Dice, dice lo siguiente. Eh, en este video explico por qué me voy de YouTube. Tú no eres el culpable, es alguien que me está tachando y no me deja tranquilo si, quiero, si quieres puedo entrar a tu transmisión, si quieres pero me tienes que mandar la invitación si no será en otra ocasión y después me manda esta miniatura que dice mil de estos ahora encima de todos ustedes mortales enfrentándose Oxlack pide nuestra ayuda les pedimos ir a la cuenta de YouNow de mafian TV para qué corrijo de YouNow y no lo viste, compadre, un compañero que sí viste de la muerte, un compañero que se viste de la muerte te defendió, amenazó a Mafean TV de matarlo si no te regresaba a tu canal de YouNow. Ah, oh, bueno, le agradezco al compañero que se vistió de la muerte y que me defendió, que tiene unas garras como las que tiene Awitz, que tiene una túnica que, que como la que tiene Awitz, ¿Que tiene una máscara como la que tiene Awitz? ¿Que tiene un póster como el que tiene Awitz? Gracias, gracias al amigo. Ah, ya el amigo es el de arriba. El amigo es el que tiene la máscara de muerte. Ah, ya. Sí, porque yo dije el otro. O sea, parece Agüits. Tiene artículos de Se para como Agüits. Tiene gentai como Agüits. ¿Y por qué dice que un amigo? Pero no, el amigo es el de acá, el de la máscara de la muerte. Tenemos un nuevo protagonista, un nuevo, eh, un, una, una nueva personalidad en el, a ver, déjame ver. Una nueva personalidad. Sí, bro, soy explorador urbano. Ah, aventuras, aventuras y leyendas. Dice que es explorador urbano, ¿y qué? ¿Desde cuándo nos sigues o qué onda? Ahora sí que no sabía que hacías, eh, que hacías transmisiones y que veías nuestra transmisión. Sería interesante porque ya me cansé de todos los exploradores paranormales. Quiero que uno sea el que de verdad les ponga el ejemplo a todos esos exploradores eh, para, eh, paranormales que solamente exprimen el dinero a la gente con puras tonterías. Ojalá, aventuras y leyendas, tú seas un explorador paranormal real, bueno, que te interese, que, que sea tu profesión y que ames y que te apasione la exploración urbana y que quieras compartir con la gente, creo que, voy a dejar un tantito el tema de arts. Creo que creo que para ser un buen youtuber, yo que puedo decir que ya tengo un recorrido de 14 años, creo que para que seas un youtuber reconocido, un influencer, si lo quieren llamar así, Deben de haberlo hecho o de haber empezado por pasión. Y que aunque no haya dinero de por medio. Lo sigan haciendo por pasión. Creo que eso es lo que hace grande a un youtuber. Creo que los youtubers que son grandes. Es porque llevan muchos años. Y fue por pasión. Fue por gusto. Creo que canales que empiezan por querer ganar dinero, por sacar dinero y, y puros rojitos, o engañando a la gente, sacando brujas falsas, hablando latín, haciendo este, rituales, eh, Corriendo fantasmas. Etcétera. Que solo lo hacen por dinero. No van a llegar a ser youtubers grandes. No van a, ser, no van a llegar a ser youtubers reconocidos. No van a llegar a ser eh, personalidades que sean recordables dentro del mundo y de la historia de la internet. Me parece que dentro de los exploradores paranormales no hay ni uno que vaya a ser reconocido, ninguno. Yo creo que el más reconocido va a ser el payaso de la Toledo. Si alguien recuerda a un explorador paranormal, recordará al payaso de la Toledo, pero porque sí se pasó de lanza. Pero de ahí en fuera, creo que el más reconocido podría ser del arco, pero porque él trabajó en extranormal y tiene un recorrido, de igualmente, eh, aproximadamente unos 15 años seguramente, de todo su programa de extranormal, creo. No sé, a lo mejor entró después de extranormal. no sé cuántos años tenga de recorrido Alberto del Arco, pero puede ser él. Pero porque, porque ya tenía una trayectoria de televisión. El otro que, aunque no le caiga bien yo, aunque diga que soy una mala persona, eh, que es Mystery World, es otro de los reconocidos, que creo que sí va a ser reconocido y recordado, pero él no empezó haciendo exploraciones paranormales, ni hace transmisiones paranormales, ni pide dinero en las transmisiones. Él hace videos recorriendo lugares y también tenía una trayectoria con su canal de creepypastas y con su página de Facebook de historias y creepypastas. Entonces, podemos notar la gran diferencia de un youtuber que sí va a ser recordado porque lo hizo con pasión. Y aunque yo le caiga gordo a Mystery World, yo le reconozco que él lo empezó a hacer por pura pasión. Eh, sé un poco de su historia, lo he escuchado sus entrevistas. Entonces noto que él, por su pasión, sí llegó y sí está y sí seguirá en el lugar donde está, porque lo hizo así. Y Alberto Del Arco, porque salió de televisión, y sigue estando en esto, pero los demás, no, no, no, porque está nada más simplemente para exprimir a la gente, para engañar a la gente, para creerse eh, expulsadores de demonios y de fantasmas, de pelearse con brujas, de encontrar al charro negro, de inventarse que hay ruidos y sonidos en lugares abandonados tienen su momento, todos tienen su momento quizá crean estos exploradores paranormales que les está yendo chido con las, eh, con las donaciones, que les va chido con sus transmisiones nocturnas y crean que así va a ser siempre quiero decirles algo los loquenderos que no pensaron nada de su futuro terminaron desapareciendo eh, los toperos, que eran los que hacían los tops, que Dross les presentó los tops y todos empezaron a hacer tops, los toperos terminaron también desapareciendo. Es decir, cuando un tema ya es tan eh, usado, cuando ya es tan usado, Termina por desaparecer. Y lo cambian por otro nuevo. Así que aventuras y leyendas que me estás viendo. Que me has estado haciendo algunas donaciones. Te agradezco mi hermano. Pero yo eh, no conozco tu trabajo. No, no te he visto. Ojalá en la próxima transmisión nos puedas enseñar qué haces. A dónde vas. Cómo le haces y demás. Porque. Si quiero dejarte a cambio. A cambio de tu generosidad. A cambio de algo. Estas palabras. Si lo estás haciendo, cuídate mucho. Sé honesto con las personas. Cuando hay cosas, hay cosas. Cuando no hay cosas, no hay cosas. Y que el fin no sea querer ganar dinero. Que tu fin sea tu pasión. Y entonces tu pasión te llevará a conseguir cosas increíbles y a poder lograr tus sueños. La pasión lleva a eso. Les voy a dar un ejemplo muy claro y voy a, tener que, voy a tener que hablar mal de un amigo. Pero no tengo otro ejemplo. Bueno, sí tengo más ejemplos, pero voy a tener que hablar mal de un amigo. Y espero que lo entienda, porque así es. se le invita a la gente para que viva su aventura. Déjanos tu, déjanos tu, el link en los comentarios y ya la gente va a ir a verte y yo creo que en una próxima transmisión te invitamos, bueno, veo tus, tus transmisiones y a lo mejor te, te invitamos para que platiquemos sobre eso. Pero voy a hablar mal de un amigo. Los chismosos que van a ir de, de rajones, se pueden ir saliendo para que no escuchen esto, Voy a borrar la transmisión para que no, eh, no le vayan con el chisme, para que no les muestren esto y se vaya contra mí. Eh, hola, Ox, creo que YouTube está en decadencia por tantas restricciones y censuras. Twitch es la nueva tendencia, dice Andrés Durán. Ay, eh, oh, Andrés Durán, Twitch. Estamos en Twitch ahora. No me digas que es la nueva tendencia, porque yo no estoy tan metido en Twitch y eso da miedo. Voy a hablar de mal de un amigo, pero... Les voy, a hacer, les voy a dar un ejemplo. Mi amigo Julián Caballero eh, empezó siendo fan de los youtubers. En, una, en un evento que tuvimos en Aguascalientes, él fue como fan a, a ver a los youtubers, a tomarse fotos, al autógrafo, fue como fan, Julián Caballero. Tiempo después, Julián Caballero, al gustarle tanto lo, lo, lo de los youtubers, buscó, buscó hacer videos y, le, y buscó diferentes, eh, diferentes formas de hacer videos, diferentes temáticas. Dentro de las temáticas estaba lo paranormal, Julián Caballero. Estaba lo paranormal y estaba un noticiero que hablaba con groserías. Era como la copia del escorpión dorado. Y lo paranormal. ¿Qué sucede? Que Julián descubre, bueno, no descubre, él lo sabía desde un principio, que tenía una buena voz y empezó a narrar videos paranormales y de misterio y de historias, y Julián Caballero ¡pum! Que crece hasta un millón de seguidores, o sea, un millón de seguidores, Julián Caballero, con sus historias paranormales, de terror, historias y demás, tuvo increíble Julián dejó de ser un fan de los youtubers a convertirse en uno de los pocos que existen en el mundo con una placa de un millón de seguidores. ¡Wow! Pero ¿qué pasó? Que Julián Caballero, al verse con dinero, al verse con fama, empezó a hacer lo que sí le gustaba, lo que sí era su pasión, y empezó a meterse en lo de la música a grabar su música, a, a, a cantar y todo eso. Le empezó a meter pasión a lo de la cantada y a dejar a un lado lo de los videos paranormales. ¿Por qué? Porque se metió en el tema de YouTube simplemente porque quería ser como los otros youtubers. Buscaba fama, buscaba, no sé si dinero, pero lo obtuvo, tuvo fama y tuvo dinero y un millón de suscriptores. Y cuando tuvo la oportunidad, empezó a hacer lo que sí amaba y lo que sí le apasionaba, que era la música. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que ustedes ahora no saben quién es Julián Cabalero. Que me están preguntando, ¿Quién es Julián Cabalero? ¿No saben quién es Julián Cavalero? ya ¿No se acuerdan de su canal de YouTube? No sé si hayan visto sus videos. No lo recuerdan. Y su canal murió. Su canal de un millón de suscriptores murió. Por ahí andaba queriendo hacer algunas entrevistas. Ya no sé si las esté haciendo o no las esté haciendo. Un, un caso un ejemplo de un youtuber que alcanzó la cima, pero por no ser la pasión, y yo le dije muchas veces, oye Julián, güey, un millón, eh, y estaba al, al tope, vamos a hacer cosas, vamos a, a juntarnos, vamos a hacer cosas interesantes con lo paranormal, y lo que él me dijo fue, es que a mí me gusta la música, yo lo que quiero es cantar, y chinguazo Mauser, su canal se fue a la quiebra, y lo de la cantada, no sé cómo le vaya. Para mí canta muy chido. Para mí sus rolas me gustaron. Yo que soy muy delicado y difícil para que algo me guste. Me gustó. Me gustó. Tengo por ahí un autógrafo de Julián Caballero Es mi amigo. Lo quiero. Pero su pasión era diferente. Y entonces se dio cuenta, o no sé si se ha dado cuenta, que... Pues que por no ser su pasión lo paranormal, su canal murió. A mí, por ser mi pasión lo paranormal, por ser mi pasión estos temas, por ser mi pasión hablar en público, eh, ser como un reportero, ser como un periodista, porque también estudié comunicación, porque siempre me ha gustado esto, sigo, sigo estando aquí a pesar de tantas caídas y tantos canales que me han quitado y tantas pérdidas que he tenido, y sigo aquí porque esta es mi pasión así que aventuras y leyendas aproveché esta oportunidad porque se me vino porque veo que, no sé, no entiendo a lo mejor si eres un canal nuevo, a lo mejor ya tienes tu camino recorrido, no sé pero aventuras y leyendas, espero que este ejemplo te haya eh, te, te haya servido y este este ¿cómo se llama? consejo te haya también sido útil si lo haces por pasión, mi hermano, tarde o temprano tendrás tu recompensa. Tarde o temprano, la pasión siempre lleva a recompensarte. Pero si vas a ser un explorador paranormal como todos los que vemos, puedes alcanzar un rato de, de triunfo, un rato de económicamente bien, un rato de popularidad, pero no va a crecer más de eso no va a crecer más de eso. Así que estás a buen tiempo para decidirte y saber, esta es mi pasión, meterme a lugares abandonados, buscar fenómenos paranormales y todo esto, si es tu pasión, tendrás tu recompensa, te lo aseguro. Pero si no, verás cómo van a ir cayendo todos esos exploradores paranormales y van a dejar de existir en la mente de las personas. Apasiona a Lurbex, dice Aventuras y Leyendas. Pues ahí está mi hermano, apasionate de lo que haces y, y de verdad tendrás recompensas. Eso es todo el consejo que doy. Así que ya, vámonos gente, porque es hora de tres horas, me pasé de lanza. Vámonos que la tacha me explotó hace rato y ya estoy divagando. Los quiero mucho, les mando un abrazo a todos, los quiero mucho. Buenas noches. Mañana nos vemos. No es un regaño, es un consejo, dice Taizzi Roth. Exacto, no es un regaño, es un consejo. De hecho, yo doy consejos como regañando, pero es cuando me importa la gente. Cuando sí quiero que se le quede algo a las personas, cuando sí quiero brindarles algo, cuando sí les deseo algo bien a las personas, creo que los aconsejo como regañándolos. Porque quiero... Que las, que las palabras que les diga les queden impregnadas y que les sean muy útiles, y te deseo mi hermano Leyendas, deseo mucho éxito, mucho éxito, mándame eh, el link de tu canal, quiero revisar qué es lo que has hecho, cuánto tiempo llevas, quiero saber de ti, conocer tu trabajo, quiero conocerlo, quiero pensar que puede ser un canal diferente a los que hemos estado viendo y que todos caen en lo mismo, ¿sale? Los quiero mucho, descansen, hasta mañana. Así que ya saben, si los regaño es porque los quiero. Hasta mañana, descansen.